Vale, pues más o menos casi todos nos conocemos, pero hay caras nuevas. Entonces, eh, somos inclusión, somos un grupo de gente de, de la universidad. aquí, en la universidad de Valencia, trabajando. Y básicamente nuestro propósito es. Como decía ahí, crear meetups para el empoderamiento digital. Eh, nuestro propósito es acercar la tecnología a todo el mundo desde objetivos o sea, una temática que sea multimedia y que sea atractiva a la gente. Porque tenemos en mente dos problemas. Uno es que hay un muy gran porcentaje de, de estudiantes que están en primero del grado que se lo dejan porque no les acaba de interesar o no están lo suficientemente motivados. Y lo segundo es acercar a gente que de otra manera nunca tendría acceso a este, a este conocimiento y a esta información. Y es lo que conocemos como brecha digital. Generalmente pensamos en la brecha digital desde un punto de vista generacional, ¿no? pensamos que la gente mayor se queda atrás, pero también estamos hablando de un problema económico, gente que no tiene dinero, o también incluso un problema de género, un problema racial. Entonces, desde aquí, intentamos potenciar un poco la diversidad y todo el mundo es bienvenido, no solo a asistir a las charlas, sino también, si tiene idea tiene un proyecto y lo quiere presentar, o compartir sus ideas y enseñar algo a los demás, pues es bienvenido. O sea, algo tecnológico o también desde el punto de vista de, de la diversidad. Y hoy, pues, vamos a hablar un poco de seguridad en Internet, eh, concretamente en el tema de navegación, pero luego, Raúl, ya, pues, esto se puede, nos diversificaremos un poco por lo que vosotros también preguntéis, porque tenemos perfiles muy variados, tenemos gente que de sitios muy distintos, entonces, cualquier duda que tengáis, ya os lo comentará Raúl, pero podéis participar, la idea es que esto no sea muy... Sino que todos podamos participar y aportar un poco a lo que es la charla. Y bueno, pues ahora Raúl comenzará a hablar un poquito sobre esto. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este meetup sobre seguridad, navegación segura en Internet. Eh, lo primero que os recomendaría a los que tenéis eh, equipos portátiles es que entréis a la web y vayáis al, al Meetup y lo tengáis eh, cerca y accesible. Tanto para seguir el índice, que, que os puede ayudar a mantener un poco el hilo de lo que se está explicando y lo que viene a continuación os se ha visto antes. Y eh, los enlaces, porque van a haber una serie de ejercicios prácticos... con eh, como, como ha explicado ya Álvaro, el objetivo de, de esto no es dar un curso. Es decir, la idea es que eh, todos interactuemos, de si tenemos alguna duda preguntemos, si queremos ampliar algo. La idea es que sea algo interactivo. Y, y tampoco hay unos eh, requisitos de conocimientos mmm, importantes. Cualquiera que haya utilizado Internet de vez en cuando para lo que sea, puede seguir este curso sin, sin mayor complicación, ya que pretende ser mm, algo bastante... Mm, de andar por casa, digamos. Dicho esto, eh, empezamos. Muy bien. Eh, bueno, como sabéis, el, el, el Meetup es... Eh, bueno, pásate del voto de al acorazado una vez según en Internet, eh, una cosa que, que, que he querido colocar al principio, se suele comentar al final, pero por, por un tema de visibilidad quiero lo he decidido colocar al principio, que es la licencia. Eh, este curso, tanto para los que estéis siguiendo el vídeo por internet como para los que estéis aquí, eh, tanto las diapositivas que están colgadas en, en la web del Meetup, como el vídeo en sí mismo, el contenido de esta charla, se van a compartir con una licencia eh, Creative Commons, que se suelen llamar de tipo copyleft, en contraposición al copyright. Esto permite que cualquiera que lo desee pueda compartirla, eh, copiarla y redistribuirla como quiera, incluso adaptarla, es decir, hacer las propias modificaciones que considere, en el caso de esta licencia, siempre y cuando el producto resultante siga teniendo la misma licencia, es decir, siga permitiendo a cualquiera Volver a modificar y distribuir esa modificación. Las únicas condiciones son el reconocimiento, o se ha de atribuir a, a mí, que soy el que lo ha creado, y como he comentado antes, compartir igual. Cualquier cosa que, que surja de este proyecto, de, de, esta, de este contenido, tiene que seguir siendo libre y tiene que poder seguir redistribuyéndose. Eh, no se pueden aplicar ningún otro término legal para rescindir estas, estos... Eh, ...privilegios que otorga la licencia. Dicho esto, que me parece importante para seguir promoviendo la cultura libre... ...y que todos podamos reutilizar y ampliar los conocimientos que producimos... ...paso a, al, al contenido de la presentación. Pero antes un pequeño disclaimer. Hay eh, mucho contenido un poco alarmista dentro del, del, del Meetup. Si ahora mismo, eh, mejor dicho, si hace seis años... Por ejemplo, nos hubiesen dicho que Facebook recopila datos nuestros para venderlos, mmm, todos nos sonaría un poco conspiranoico. Sin embargo, ahora sabemos que es cierto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Muchas de las cosas que se van a comentar eh, suenan un poco extrañas o, o incluso mmm, alarmistas. Todo, lo que, todo el contenido de este tipo está respaldado con, con enlaces serios y con, y con información para, para, para demostraros que no os estoy contando locuras. Sin embargo, si cualquiera tiene alguna duda o quiere ampliar, insisto, la idea es que todos interactuemos. Esto no pretende ser un, un monólogo. Dicho esto, empezamos con, con el curso, con el Meetup. Eh, Nada, este es el índice que tenéis todos en, en la página y podéis seguir. Vamos a empezar con el porqué. El, el, una cosa que, que se suele preguntar mucho es qué sentido tiene proteger nuestros datos privados. Yo no me dedico al narcotráfico, ¿no? ¿Quién, quién va a dedicarse a, a investigar sobre mí, no? Lo primero que tenemos que identificar es qué son los datos de carácter personal. Eh, a menudo los datos de carácter personal que compartimos son gustos, aficiones pues, pues eh, música, eh, las películas que nos gustan, literatura... Y hay ciertos datos que sí que consideramos más privados que, por lo general, o algunas personas sí y otras no, protegemos más, como pueden ser ideas políticas, eh, identidad de género, sexualidad, eh, inclinación religiosa, o incluso aspectos sanitarios o de, de enfermedades, por ejemplo. Entonces, de hecho, estos cuatro ejemplos son cuatro ejemplos elegidos al azar. Esos cuatro tipos de datos, por así decirlo, son los que les reconoce la Ley Orgánica de Protección de Datos como datos más sensibles. Esto se empleará más adelante. Vamos a suponer un caso común de una persona estándar. La mayor parte de las personas solo compartimos cierta información, pues como he dicho antes, sobre gustos, aficiones, y se reserva las informaciones más privadas. Actualmente, aunque no estéis muy metidos en el ámbito de la informática, todos os sonará el Big Data. Es algo que está, que, que está muy de moda y no tenemos muy claro lo que es. El Big Data utiliza propiedades estadísticas para inferir datos. Es decir, por ejemplo, eh, estimando un cierto gusto en literatura o música, se pueden inferir ciertos aspectos más personales. Todos nos podemos imaginar de, los, de lo que estamos hablando, pues quien escuche este grupo de música seguramente sea más afín a esta ideología, por ejemplo. Entonces, los datos realmente eh, pueden ser mucho más, eh, pueden exponernos más de lo que desearíamos, permitiendo a empresas u organismos inferir mm, ciertos detalles que no querríamos. De todas formas, volvemos a pensar en lo mismo. ¿Quién va a estar eh, pendiente de nosotros? Quiero decir... Eh, vale, pues a mí me gusta este grupo, esta película, pero ¿quién va a dedicarse a intentar averiguar eh, cuál es mi orientación sexual o, o, o cuál es el partido al que yo voto? Obviamente ninguna empresa se dedica a investigar a las personas individualmente. Lo que se hace es establecer grupos. Sabemos que un grupo de perfiles, por ejemplo, de tal red social es más afín a este partido o este grupo de aquí y probablemente sean católicos. Incluso este grupo de aquí es más sensible a determinada enfermedad, por ejemplo, pues puede que tenga familiares que sufren esa enfermedad o que la parezcan ellos. Eso puede ser, por ejemplo, alarmante en caso de un lobby farmacéutico. No solo eso, sino que se pueden establecer relaciones, es decir, una gran parte de este colectivo comparte una ideología con este otro o incluso establecer una relación directa. Aún así podemos pensar, ¿qué importancia tiene esto? Es decir, mmm, vivimos en un país libre, cualquiera no debería preocuparnos eh, que la gente sepa cuál es nuestra ideología o, o cuál es nuestra religión o nuestra sexualidad o nuestra identidad de género, no tendría por qué ser un problema. Pero eso realmente no es así. Eh, eh, por ejemplo, eh, algo que en cualquier democracia está muy protegido, que es la libertad de culto. Por ejemplo, es uno de, de los pilares de, de los estados actuales, junto a muchos otros. Eh, ¿Qué pensaríais si os dijese que mmm, no hace mucho una empresa vendió miles de perfiles de personas que se sabía que pertenecían a una religión, en este caso personas musulmanas, por dinero, a otras empresas? Eso es un artículo de Amnistía Internacional que, que considero que es una fuente muy fiable y que explica en detalle lo sucedido. Tenéis el enlace en los enlaces que os he comentado. No quiero profundizar en la noticia porque quiero que os la leáis. No quiero contaros un poco de qué va y que os imaginéis que ya sabéis la noticia. Porque es impresionante. Podría dedicar dos horas enteras a hablar solo del contenido que podéis ver en este artículo. Es realmente terrorífico. Una empresa a la que tú puedes acceder y pagar por datos según perfiles. Quiero saber que me des tal número de personas que sepas a ciencia cierta que pertenecen a esta religión o tienen esta ideología. Y eso está pasando. Después de este paréntesis mal rollero, vamos a ir un poco con, con la chicha. La primera pregunta lógica sería quién tiene mis datos, después de, de, de todo esto que acabamos de oír. Eh, la verdad es que cualquiera que pueda pagar, porque sabiendo que hay empresas que recopilan datos, los venden y otras que los compran y los revenden, cualquiera puede tener información nuestra. Es decir, la clave es saber cómo los obtienen para luchar contra ello. Hay dos formas principales. La primera son los datos que nosotros voluntariamente cedemos. Formularios de registro, cuando damos nuestros datos para comprar online... Y si os fijáis, siempre abajo tiene una casillita para aceptar los términos de uso, que todos, por lo general, aceptamos y supongo que nunca hemos leído. De esto hablaremos más adelante. Y otro son los datos que nosotros nos ofrecemos de forma no voluntaria, y estos son más complicados. Son aspectos técnicos, datos que se filtran por la propia tecnología que utilizamos. Información nuestra, que sin quererlo, viaja cuando nosotros hacemos prácticamente cualquier cosa en Internet. Pero vamos con lo primero. Los datos que nosotros ofrecemos voluntariamente. Eh, los términos de uso, esa cosa tan larga, farragosa, que no queremos leernos porque tiene que ser empeñada. No lo es. Parece muy complicado, pero es bastante sencillo de entender. Y vamos a, voy a sacar un, un pequeño extracto, no para enseñaros a... Mm, leer términos de uso, porque son muy sencillos de entender términos de uso, o licencias EULA, End User License Agreement, o en castellano, Aceptación de Licencia de Usuario Final, que traducido a humano significa la licencia que el usuario que hace uso de esa aplicación, el usuario final, ha de aceptar para poder utilizarlo. Una cosa que quiero hacer hincapié y que es muy importante es que no es un texto legal. A veces mmm, nos registramos en un sitio y asumimos que les hemos, hemos vendido nuestra alma. Aceptar unos términos de licencia no implica ninguna obligación legal. Vosotros podéis saltaros, lo peor que pueden hacer es expulsaros de la página. Son unos términos de uso. La, la empresa que ofrece ese servicio te dice, para usarlos tienes que seguir estas normas y si no, te podemos echar. Ahí está el logo de Facebook, porque voy a sacar unos ciertos extractos de la, los términos de uso de Facebook. No tengo una especial inquina hacia Facebook o no más que a Twitter, eh, no me sé más nombres de las redes sociales, la verdad, en general, eh, Google, mmm, YouTube, todo el mundo, en general, son bastante parecidas y dan el mismo miedo. Este es un extracto de la declaración de derechos y responsabilidades a fecha de marzo de este año. Tenéis el enlace, de nuevo, en, en, en la página de Meetup para los del vídeo estará en la descripción. Eh, y podéis ver que los extractos que voy a poner aquí no los he escrito yo, son copia-pegas de su licencia, la licencia que nosotros estamos aceptando cuando nos creamos una cuenta. Por ejemplo, en el apartado 2.1, que hace referencia al contenido que se publica, podemos encontrar eh, este, esta joya. Cuando tú publicas, eh, haces público, es decir, no hace falta ni siquiera que lo subas a Facebook, solo por el hecho de estar enlazado a través de Facebook, les estás regalando... Una licencia absoluta que ellos pueden ceder o vender a terceros y que te exime, que te exime no, que te retira tus derechos sobre propiedad intelectual. ¿Qué significa? Si este vídeo, por ejemplo, nosotros lo subiésemos a Facebook, subiésemos o enlazásemos a través de Facebook, se queda en una copia de la licencia. Se otorga una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, vale la redundancia tres veces no exclusiva, transferible y que puede ser su motocard, exenta de derechos de autor y aplicable globalmente. ¿A alguien le apetece grabar una canción y subirla a Facebook o hacer una foto y subirla a Facebook? A mí no, no uso Facebook, no tengo cuenta de Facebook, como imaginaréis. Esto es un extracto que me ha hecho gracia, podéis leeros el resto porque... Anda parecido, insisto, esto no tiene que ver con Facebook. Yo me encontré con un problema, desarrollé, hice una serie de iconos, de broma con unos compañeros para un grupo de Telegram y un compañero dijo, ¡guau, qué chulo! Y puso en su Twitter, ¡mirad qué cosa tan chula ha hecho un amigo mío! Y yo como... Si, por ejemplo, alguien publica un contenido vuestro que vosotros no habéis licenciado previamente y no podéis demostrar que es vuestro y se ha subido a Twitter, olvidaos de los derechos de autor sobre ese contenido. Es bastante terrorífico, igual que con Facebook. Eh, voy a hacer un poco de hueco porque esto es grande también. Eh, seguimos con Facebook, no nos olvidemos. En la política de datos, otro documento distinto que también se acepta, está en la cabecera de, de los términos anteriores. Se, se especifica que para, que para los datos en concreto están en este documento. También tenéis el enlace por si, por si queréis veroslo. Eh, el apartado 1 habla de la información que recopilan. Bueno, toda la actividad y la información que nos proporciona opciones, faltaría más. Vamos a tener que hacer aquí sí, este día muy bien. Eh, obviamente la información que... Tenemos un poltergeist. Eh, obviamente toda la información que tú les proporciones, faltaría más, lo que les cuentas se lo guardan, eh, y tu actividad, bien, vale. Eh, la actividad de otros usuarios, eh, de otros usuarios, perdón, y la que proporcionen sobre ti. Es decir, que si otra persona te etiqueta en una foto... Aunque tú no hayas subido esa foto, esté subida sin tu consentimiento o no sepas ni siquiera... Bueno, sí, supongo que te notifica. O algo. Eh, sin esa información no solo queda anexionada a ese perfil, sino también al tuyo. De la misma forma que cualquier información que ellos puedan asociar y que haya sido eh, cedida por un tercero que, sin tu consentimiento. Sobre tus redes y conexiones, información sobre pagos, si les das datos de pagos, pues se los guardan, obviamente. Vale, este, esta es la parte más divertida de todas. Información sobre el dispositivo. Eso tiene que ver con esos datos involuntarios que cedemos. Todo esto que vais a ver, vais a pensar, bueno, no pasa nada, yo no les he dado esta información. Sí se la habéis dado. Y ahora os explicaré cómo. Sistema operativo que usas. Sistema operativo y versión. Eso es muy divertido porque según el sistema operativo que tengas y la versión y el nivel de actualización, puedes tener fallos de seguridad. Un ejemplo muy divertido es el que ocurrió con Windows XP sp 1 o 2, no recuerdo cuál, eh, se corrigió entonces en la siguiente actualización, que en caso de ser el 1 sería la 2 y en caso de ser la 2 sería la 3, que básicamente permitía falsear de una forma muy fácil los servidores de actualización, de forma que tú lanzabas un paquete malicioso que fingía ser una actualización de Microsoft. Windows cogía y la instalaba. De forma que si tú lanzas fingiendo ser Microsoft cualquier tipo de virus, y van a ver, va flotando por la red, el ordenador lo coge y lo instala. Con esa información se pueden hacer cosas muy gamberras. La versión del hardware, el, el cacharro, el ordenador, el móvil, la configuración que tengas en el dispositivo, nombres y tipos de programas y archivos, el nivel de carga de batería, para lo que sea que lo quieran, la intensidad de la señal, los datos de identificación de dispositivo, que eso suele hacer referencia a la dirección MAC que es una dirección que identifica de forma única los aparatos, concretamente la parte del aparato que se conecta a Internet, que se conecta a la red. La ubicación de, de los dispositivos eh, con posición geográfica específica. Aquí volveremos a pensar, bueno, vale, lo de arriba da un poco de mal rollo, pero da igual, yo no tengo el GPS activo. Ahora mismo vamos a geolocalizaros a todos sin GPS, con el portátil. Información sobre la conexión de todo tipo, también veremos más adelante. Nombre del operador de telefonía nombre, de, de móvil, nombre del proveedor de servicios de internet, que probablemente a partir de ahora me oigáis llamarlo ISP, que es Internet Service Provider, porque es mucho más estándar y a mí se me escapará decir ISP. El tipo de navegador, el idioma esto es bastante razonable por la configuración y tal, la zona horaria, vale, tu número de teléfono, eh, la dirección IP, que, que, que revela muchos datos, eh, bueno, otra cosa muy divertida. Eh, información de sitios web y aplicaciones que utilizan nuestros servicios. Tú navegas por internet y en todas puñeteras páginas hay. Compartir esto en Facebook, compartir en Twitter, compartir en mil sitios. Estos botones no son solo un cuadradito con un pulgar. Detrás hay código, un código que está vivo, que recopila información y la vincula a tu cuenta. Aunque estéis logueados, aunque estéis navegando por otras páginas, seguís monitorizados. Eso se va a explicar más adelante y os voy a explicar cómo evitarlo pero es parte del contenido de, de más adelante. Información de socios externos, es decir, a ver, para que nos hagamos una idea, los socios son tus socios, socios externos son los demás, es decir, información que saquen de fuera. Y aquí he dejado un huequecito para poner, del apartado 3, todo esto era la información que recopilan, y en el apartado 3 había un trocito que quería poner aquí, importante, que es con cómo se comparte esa información. Bueno, pues te indican que la van a compartir con socios externos y clientes. Los clientes son la gente que les paga. Sacad vosotros vuestras conclusiones. Lo quiero hacer hincapié más. Eh, no tengo una especial inquina a Facebook, pero pues, ni, a, ni a Twitter, ni a Google, ni a YouTube. Son las licencias que existen. Yo me he leído muchas licencias y me he encontrado muy pocas que no den mucho miedo. No digo que no os registréis en los sitios. Digo que sepáis lo que estáis ofreciendo, y decidáis si queréis poner cierta información o si queréis mentirles como meñacos. Insisto, una cosa muy típica es decir, no, aquí no se puede poner información falsa, no es un texto legal. Lo peor que pueden hacer es decir, mmm, nos has engañado, te borro la cuenta. Os recomiendo que pintáis. Os voy a enseñar, enseñar cómo mentir de forma técnica. Muy bien. Ahora vamos con los seguidos involuntariamente. Eh... eh <risa> El mal rollo acaba dentro de poco y empezamos con cómo evitar todo esto, os lo prometo. Muy bien, los datos, los, los que derivan de los aspectos técnicos de la comunicación. Eh, vamos a explicar un poco cómo funciona a nivel muy básico las comunicaciones en Internet. Tenemos un cliente, que somos nosotros, un servidor que nos ofrece un servicio y una conexión. Esto vamos a ir complicándolo un poco más. Eh, pongamos que el servidor es un servidor web. Nosotros enviamos una petición le decimos, hey, quiero una página. Quiero conectarme a Google. Mándame tu página. Entonces, Google se entera, prepara esa información y nos la devuelve. Así es como funcionan las conexiones en general. Muy bien. Eh, vamos a ver los focos, los sitios donde se puede extraer información sin que nosotros lo sepamos. El Primero, la parte más cerca a nosotros es nuestro propio equipo, nuestro dispositivo que puede ser un portátil, un móvil, la nevera. Ahora cada vez más cosas se conectan a Internet. Lo primero sería el navegador, el software, el, el programa que se está conectando. Obviamente el programa tiene toda la información, absolutamente. Sabe a dónde nos estamos conectando, incluso las contraseñas que estamos metiendo, qué teclas pulsamos, cuáles son nuestras páginas favoritas. Lo sabe todo. Si no confiamos en nuestro navegador, estamos vendidos. Quiero decir, no sirve de nada que protejamos todo el resto del camino o que nos protejamos de, de, del resto de, de agentes externos que pueden obtener información si nuestro propio navegador puede estar espiándonos. ¿Cómo que nuestro navegador nos espía? Tenéis una noticia maravillosa de, de, de, de Guardian donde explica cómo el software de Google, Chrome, como sabréis, es de Google, eh, utiliza ciertas tácticas para, para espiarnos, algunas tan descaradas como activar sin que lo sepamos el micrófono y grabar, por ejemplo. Está muy divertido el artículo, también os lo recomiendo con fuerza. Supongamos pues, pues que nos fiamos ya de nuestro navegador, por lo que sea. Tenemos el sistema operativo, tenemos algo que está levantando nuestro sistema, a nuestro navegador. Ese sistema operativo tiene más poder aún que el navegador. Volvemos a lo mismo, si no nos fiamos de él... ¿De qué sirve nada? Noticia muy divertida, que tenéis en los enlaces, de, eh, de Hacker News, que el nombre es así un poco trambólico, pero es una página muy buena para estar al día de temas de eh, seguridad en, en general, en seguridad informática. Y bueno, pues te explica cómo Windows 10 viene con un keylogger. Para los que no sepáis qué es un keylogger, es un programa, un software malicioso, que lo que hace es eh, anotarse las pulsaciones de teclado y enviarlas. Pulsaciones son todas las pulsaciones. Microsoft te dice, no, pero tranqui, esto es para hacer el teclado predictivo más, que funcione mejor. Anotan tus teclas y las envían a Microsoft. Bien, salgamos del ordenador. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Quien más o menos habrá oído alguna vez la palabra router. Sin embargo, vamos a llamarlo caja mágica. Hay una caja mágica que nos saca el internet. Esa caja mágica normalmente nos la da nuestra ISP o proveedor de servicios de Internet, que son empresas de telefonía Y son las que nos permiten salir a Internet. Nos dan un cacharro, por un lado enchufas tu ordenador y por el otro sales a Internet. Ahora la cosa es mucho más compleja, tiene unas antenitas y tú te conectas por Wi-Fi. Pero al final es lo mismo. ¿Qué, qué nos podemos encontrar aquí? Lo primero es que tenemos vecinos. En la red hay más ordenadores, por, por lo general. Si tenéis suerte, os haréis una idea de más o menos quiénes son vuestros vecinos y dónde están. Por ejemplo, si estáis en casa y tenéis un sobremesa enchufado con un RJ, que me parece que ya estamos muy lejos de recordar que era un RJ, eran esos cablecitos que se utilizaban al para conectarnos a internet que se parecen a los del teléfono. Ahora todo va por Wi-Fi, pero bueno, esto sigue existiendo. Entonces, pues puede que tengamos una conexión con, una, con un cable o vayamos por Wi-Fi, el caso es que tenemos unos vecinos. ¿Qué puede ocurrir? Puede que nosotros mandemos una información y nuestra caja mágica se la mande a todo el mundo. En principio esto no pasa, pero eh, si, por ejemplo, no estamos en nuestra casa y estamos aquí en la universidad, no sabemos cómo es la topología de la red, la topología es cómo están conectados los distintos aparatos y cuáles son. Eh, nosotros sabemos que tiene que haber algún tipo de dispositivo inalámbrico porque yo estoy conectado por wifi, de hecho veo por allá una caja con antena, supongo que será una antena wifi y que yo de alguna forma estaré conectado ahí, pero me estáis mirando, igual no tiene antenas, igual me he marcado un farol, pero bueno, ahí hay una caja que seguramente sea un, un, un repetidor wifi o incluso un router wifi, o, el caso es que... Eh, no sabemos de si está conectado luego a qué dispositivo. Hay ciertos dispositivos llamados Hubs, o también cajas tontas, de verdad los llamamos así, que son los aparatos que hacen esto. Cuando reciben una señal dicen va para alguien, no sé para quién, yo la vomito para todos lados y ya se enterará a quien tenga que enterarse. True story. Entonces, <risa> continuamos enterar el servidor y, y todo el mundo. Mal rollo también. He mentido. Esto no hay un cable como Google. Entonces, aquí hay muchos más eh, cajas mágicas eh, que saltan de una a otra y, y se van pasando la pelota. Este ha dicho que quiere ir a... y todos se enteran otra vez de la película. Esto era solo para acceder a Google, recordemos. Eh, bueno, luego Google ya hace toda la fiesta y vuelve. Eso es lo que hace nuestra petición y los datos que nos llegan. Es decir, si nosotros estamos eh, conectando, eh, conectándonos a cualquier otro sitio, todos estos aparatos se están enterando de que esta información está volviendo otra vez. Eh, continuamos con... ¡Ay! Me ha hecho ahí un guiño. Vale. Continuamos con aquí, los datos que nuestra propia petición tiene dentro. Porque, porque por si la fiesta no era lo suficientemente divertida ya, y nosotros cuando hacemos una petición mandamos una cantidad de información abrumadora que ahora, que ahora mismo os vamos a enseñar con la primera práctica. Muy bien, eh, supongo que tenéis, bueno, todos los que tenéis ordenador estaréis... ...el mita. primer enlace, herramienta eh, IP... Vale, yo me voy a venir aquí a un lado y hago la práctica con vosotros. Muy bien, tenemos aquí una página eh, que tiene una serie de mmm, pestañas, de, de campos de información. Aquí, esta información es la información que ha captado el servidor web al que nosotros estamos hablando, es decir, que nos está mandando la página, tiene toda esa información y la ha sacado de nuestra conexión. Esta página lo único que hace es enseñártela. No es una página especial, no hace cosas raras. Todas las páginas hacen esto. Lo que pasa es que esta es una herramienta que lo que hace es enseñarte. Es decir, todo lo que, mmm, toda la información que tú me estás dando es esta. Al loro. Saben que estamos conectados al Wi-Fi de la UPV. Esto, es una, esto mmm, mmm, eh, lo podéis estar haciendo vosotros en vuestro ordenador. Os recomiendo, si tenéis, si estáis por, por grupos, si tenéis varios ordenadores, os recomiendo que uno se conecte desde el wifi, si tiene acceso al wifi de la universidad y otro se conecta desde el móvil y vea cómo aquí, como estamos en la universidad, somos una red especial y cree que estamos en Madrid. Pero si lo hacéis con el móvil, vais a cagaros. Porque creéis que vosotros con el GPS apagado vais guay. <risa> Hacedlo y, y, y ponemos ahora en común qué es lo que encontráis. Co conectados con, con los datos del móvil. Eh, falla a veces, no es muy preciso pero, pero puede sacar La ciudad probablemente Esto depende otra vez de la ISP De la empresa que os provee internet Os puede localizar con más o menos detalle Aquí ya veo caras de... ¿A ti no te ha acertado? ¿Dónde te dice que estás? En Madrid también, bueno, ¿estás conectado al wifi? Con, con el 4G ¿Algún, ¿Alguien se ha conectado por 3G? Están en ello, vale Bueno Voy a continuar, por, luego no, no vayáis comentándome, seguid mirándolo mientras, mientras continúo porque hay mucha más información. Bueno, nuestra IP es esta. La IP es como una especie de dirección, como el correo postal. Nosotros cuando enviamos una petición tenemos que poner un remite. Si nos tienen que mandar de nuevo la información, tiene que volver a mi ordenador de alguna forma. Esto en realidad no es la dirección de tu ordenador, es la dirección de toda la gente que está en tu... En tu red, de todos tus vecinos, pero bueno, aquí hay una, una magia que no vamos a explicar que nos permite solucionar esto. Aquí nos da información geográfica que tiene que ver con la IP y aquí empiezan cosas curiosas. No voy a, no voy a entrar en los detalles de, de, de las cosas que son técnicas y no dan información personal, y simplemente las que nos interesan. Por ejemplo, sabe que nuestro idioma es eh, castellano, bien, eh, aceptamos esto, nos da igual... Aquí. Eso tiene un montón de información muy curiosa que voy a destripar más adelante. Bueno, ¿sabe que estamos utilizando eh, Mozilla 5? Concretamente Firefox eh, 58. Es decir, la versión de navegador y lo actualizado que está al final, ¿en qué versión estamos? Es decir, que podrían conocer fallos de seguridad de nuestro navegador. Eh, la el, el, el, el sistema operativo que estoy utilizando, la distribución del sistema operativo que estoy utilizando... Y por algún motivo que no alcanzo a entender, hasta el gestor de ventanas que utiliza mi sistema operativo, que es un dato técnico que no os interesa, pero que por si acaso la página conoce. Eh, que Tengo un procesador de 64 bits, perfecto. La resolución de la pantalla, que es una resolución eh, rarísima porque estoy en el proyector, pero bueno, si yo lo... Bueno, bien, la resolución de la pantalla, la profundidad de color de mi pantalla, los puntos por pulgados que tengo, la, las pulgadas de mi pantalla... Eh, que aceptamos bueno, más cosas que no nos interesan y más representaciones. Aquí hay aún más datos que, que podemos ver de eh, Traceroute, PIN, son distintas utilidades que podemos estudiar más adelante si nos sobra tiempo y os interesa. ¿Alguien ha, se ha geolocalizado a sí mismo por, por 3G? Sí. ¿Sí? Madrid. ¿Te da Madrid? Pues, pues voy a quedar fatal. Eh, con alguna persona que está aquí nos hemos encontrado en Valencia. De normal, si ¿Sí? alguien asiente y sonríe. Mm, depende de la ISP. Eh, no voy a preguntaros cuál es vuestra ISP, pero seguramente sea la misma. y Bueno, pues dependiendo un poco parece que a mí... Uh, bueno, luego si nos sobra tiempo, conectaré yo mis datos a ver si volvemos a, a tener el mismo resultado. Entonces... Volviendo a la, a la presentación, saca el sistema operativo, el navegador que estás utilizando, la versión del navegador que estás utilizando y te localiza. Hemos visto que falla más que una escopeta de feria, pero, pero puede fallar menos. De hecho, depende mucho del momento en el que hagas la prueba. Muy bien. Eh, voy. Ahora, estos datos de dónde salen. Una gran parte de los datos los pone nuestro propio navegador con buena intención. Eh, y otra parte de la información la pone nuestra ISP, nuestra empresa que nos, que nos ofrece el servicio de Internet. Y esa información la pone mediante la IP. La IP da mucha información. Información en parte de localización. Y, y otras cosas. Y esa es más difícil de evitar. El, el navegador mete esa información adrede mediante una cadena de texto en nuestra petición, mediante una información, un texto que mete en la petición, dándole información sobre nuestro sistema operativo, versión, navegador, versión del navegador, y el tamaño de la pantalla, que son cosas que en principio enviamos para que la página elija mejor cómo mostrarse. Si sabes tu sistema operativo y estás entrando en la página de descarga de Firefox, pues Firefox te puede decir... Eh, ah, mira, sé que estás en un Linux, esta es la versión descargable para Linux, esta es en un Windows. Esta es la versión descargable para Windows. Si sabe el tamaño de pantalla, puede enviarte una página de un tamaño u otro, si sabe la velocidad de tu conexión, de tu conexión más pesada o más ligera, son datos que en principio mmm, están hechos para facilitarte la vida. Y eh, luego tienes los datos que eh, se extraen de la dirección IP que es inevitable, porque si nosotros queremos que la respuesta nos llegue a nosotros, no podemos no poner el remite en la carta. No podría volver a nosotros, es algo bastante más complicado, pero ahora esperemos como falsificar en cierta forma nuestra IP. Que ya esto es ya lo último mal rollo que nos queda. Más datos cedidos involuntariamente. ¿Qué es lo último que queda? La respuesta del servidor, la página que nos llega. Esa página también puede tener muy mala leche. Eh, muy sencillo sin entrar en detalles técnicos la web está compuesta de código html que es contenido una lista de cosas un párrafo aquí, un cuadrado con texto allá, es el contenido de la página luego a esto se le pone una capa bonita que es el css pues esta lista en realidad es un menú y me lo pones arriba, esta palabra va en rojo porque mola más, este, esta cosa de aquí hace lucecitas el aspecto de la página y la web funcionaba así muy bien durante mucho tiempo, hasta hace, en términos absolutos, bastante poco. Hace ya bastante, pero bueno. ¿Qué empezó Javascript? Javascript es texto, código, todo lo de antes, también le llamamos código, pero no es un lenguaje de programación en sí mismo. Es texto informativo que tiene ciertos datos y cómo dibujarlos. Javascript es código. Javascript es un lenguaje que te permite hacer cosas de programación, definir variables, bucles, ifs, cosas que no nos interesan, pero que son código, que están corriendo en nuestro ordenador. ¿Esto para qué se utiliza? Sobre todo, los fines eh, principalmente buen rolleros son actualizar la página al vuelo. Quiero decir, tú recibes la página. Pero en un momento dado estás... Voy a poner un ejemplo práctico. La página web de infusión. La página web de infusión tiene Javascript. ¿Qué hace ese Javascript? Si tú estás navegando y en un momento dado alguien eh, publica un comentario en un Meetup y es algo que a ti te tiene que notificar, eh, el Javascript está vivo, es un programa que está allí esperando a que la web le diga, oye, que hay una notificación nueva. Entonces, ese código te dibuja una campanita. Sirve para para cosas que no se... Tú, en principio, en una conexión normal, haces la petición, recibes la respuesta y ya está aquí. Para que esa comuni comunicación siga abierta y se, y se sigan cambiando información, se suele utilizar Javascript. Entonces, nos permite hacer cambios al vuelo en la página y se utiliza, como he dicho, sobre todo para notificaciones. ¿Para qué otras cosas se utiliza? Para percibir el cursor. El ratón, saber dónde está, qué hace, se hace clic. Esto con CSS, que recordemos que es el lenguaje que se utiliza para estilos, generalmente se puede hacer todo. Pero eh, a la gente le resulta mucho más fácil utilizar JavaScript porque generalmente es más cómodo, aspectos técnicos. ¿Qué pasa? Que JavaScript también se utiliza muchas veces para esto que tan ilus tanta ilusión nos hace, que es estar por la web y cada vez que haces un nietero clic... Bien, no hace falta que entre en detalles. Esto es Javascript. Entonces, ¿para qué se utiliza Javascript? Esos son los, los usos bien. ¿Cuáles son los usos mal? Seguirnos. Hay una cosa que a todos nos suena mucho, que son las cookies. Las cookies son malas, las cookies son el diablo. Cuidado con las cookies. En realidad las cookies no tienen mucho peligro, en mi opinión. La Unión Europea va un poco despistada. Tienen, alguien tiene un cuño informático que le ha dicho, cuidado con las cookies, Ya han sacado la ley esta que hace que, cuidado, esta web tiene cookies de terceros. Lo peligroso es Javascript, porque esa cookie simplemente es un texto que se asocia a ti, se deja en tu, en tu ordenador y se puede recuperar a posteriori. El que usa esas cookies es JavaScript. Deja una cookie que te identifica por un churro de números y él sabe que ese eres tú. Entonces, cuando tú llegas a otra página, recupera esa cookie y dice, ajá, sigue siendo tú. Las cookies pueden utilizarse mal, pero lo peligroso es Javascript. Ay, se estropeó la animación. Bueno, no pasa nada. Esos eran unos engranajes ralentizándose poco a poco. Eh, cuando estamos navegando por internet, mmm, mirando noticias y el ordenador va lento, que dices, es texto. Estoy haciendo scroll en un artículo de un periódico. ¿Por qué va lento? El responsable es Javascript, que está haciendo sus cosas de Javascript, que no nos suelen gustar. Seguramente si Javascript está haciendo algo y tú no le has pedido que lo haga, probablemente sea malo. Insisto, establece conexiones. Abre una conexión y se comunica. Puede que con la página que te ha servido la web o cualquier otra. Ahora empezamos con, con bien. ¿Cómo evito que obtengan mis datos? Vamos a volver a repasar todo ese cómo tienen esos datos involuntarios, pero ahora, esos datos que involuntariamente otorgados, ahora cómo evitarlos. Lo primero que teníamos era el navegador. ¿Cómo evitarlo? Utilizar un en el que los No quiero venir aquí a hacer publicidad, pero yo no utilizaría Google Chrome porque es de Google y no confío en Google. No voy a mencionar Internet Explorer. Es como ir a como cambiar un chaleco antibalas por una diana. Sí. Eh, yo utilizo Firefox, como no imaginaréis. Es libre, el, el hecho de que un programa sea libre significa que su código puede ser un Obviamente nosotros, a mí sí, pero supongo que a la mayor parte de la gente no le interesa ver el código. Pero que se pueda ver el código significa que otras personas más listas que yo están viendo ese código. Y no están tirándose de los pelos. Estoy seguro de que si viésemos el código de Internet Explorer o de Google nos tiraríamos de los pelos. Seguramente Google lo haya desarrollado mejor, pero de miedo. Eh, eh, eh, Chromium ha absorbido totalmente a Chrome, porque Chromium sigue dando miedo es muy curioso eh, va, va bien que la gente le imite hay que intervenir, que esto está siendo un monólogo Chromium es un proyecto bueno, ¿quieres contarlo tú? <risa> Chromium es un proyecto que surge de Google Chrome Google Chrome es un navegador ¿qué desarrolla Google? en un momento dado es libera parte del código liberar parte del código es coger un trozo del código y decir esto que lo estaba desarrollando yo en mi hueva y os lanzaba ya, compil hay una, un concepto importante, un programa, que tú tengas el programa en tu ordenador no significa que sepas cómo funciona. Ese programa es una versión compilada, de hecho intencionalmente ofuscada. si dañada para que no entendamos el todo lo que hace. Funciona, pero no podemos ver cómo. Google, en un momento dado, coge gran parte de Google, Chrome y la libera Una gente muy espabilada coge eso y rápidamente rellena los agujeros que faltaban y lo publican con una licencia libre. Y aparece Chromium. Chromium es un navegador muy igual que Chrome, pero libre. Es decir, sabemos lo que hace. Y aún así da mucho miedo. Es decir, sigue teniendo una vinculación con tus cuentas de Google total. Con lo que tampoco es una solución. Que sea libre implica que sabemos lo que hace. Chromium es libre, por lo que sabemos lo que hace. Sabemos que todos mis datos se los está dando a Google. Lo sabemos. Yo he tenido Chromium, he, he usado Chromium principalmente por temas de desarrollo, porque estás desarrollando algo y dices, ¿esto funcionará bien en Chrome? Tengo que probarlo. Mm, volvemos a lo mismo. Es libre y es una ventaja, porque por lo menos sabemos lo que está haciendo. Confirma las sospechas. Le está dando mis datos a Google. Pero bueno, aún así, pues, yo sigo prefiriendo la que sea privativo porque no sabes lo que está haciendo. Por lo menos Chromium, ya digo, sabemos lo que está, lo que está haciendo y era lo, lo que esperábamos. Otra vez lo mismo, sistema operativo, algo en lo que confiemos. No, no voy a entrar en detalles, yo uso Linux, como imaginaréis. Muy bien, vamos a volver al, al ejemplo final, al, al ejemplo final no a la comunicación, ya el, el esquema final que teníamos de la, de la comunicación. Hay muchos factores que atajar aquí, recordemos, los vecinos, el alcalde, los vecinos del alcalde, a ver, eh, la caja mágica, las cajas mágicas de por medio, perdonadme eh, las cajas mágicas de por medio, hay muchas cosas de las que nos queremos librar. Esto es muy complicado, no podemos estar en todo. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo un túnel que solo podamos pasar nosotros y que solo entendamos nosotros. Esto se hace con una brujería llamada matemáticas. No voy a entrar aquí porque es una cosa muy loca. Pero básicamente nos permite, a dos personas sin intercambiar una contraseña, porque claro, no tiene ningún sentido que te diga, oye, la contraseña es un, 2345A interrogación. Vamos a comunicarnos ahora porque... Todos estos espabilados se han enterado también. Hay una brujería matemática que nos permite tener una comunicación sin que esa clave viaje y que nos permite que solo él entienda nuestra petición y que solo nosotros entendamos la respuesta. Y que además él sepa que nosotros somos los que le estamos preguntando y que nosotros sepamos quién es el que nos está respondiendo. Y que no hay nadie que se está haciendo pasar por él. No voy a entrar en las matemáticas. Esta tecnología existe. De forma que cuando nosotros enviamos la petición, nadie puede entender. Es un churro cifrado. Son datos aleatorios. Y la respuesta también. Esto suena muy complicado. No lo es. ¿Por qué? Porque eso es estándar. Esto ya a alguien se le ocurrió que la gente querría usarlo. Entonces... Hay un protocolo que funciona así por defecto. De hecho, casi todos lo usamos casi siempre, que es HTTPS. A todos nos suena HTTP por las URLs. HTTP, dos puntos, barra, barra, lo que sea. De normal, o muchas veces, una URL tiene esta pinta. Esto es nuestra barra de búsqueda de navegador. Aquí tenemos este iconito que ya no augura nada bueno. Un candado tachado, pinta mal. Eso significa que están utilizando HTTP. Esto es Hypertext Transfer Protocol. Hypertext es como llaman a los textos enlazados y cosas así, que es el HTML. De hecho, HTML es Hypertext Marked Language, lenguaje de marcas de hipertexto. Pues este es el protocolo que se dedica a enviar. Y es el protocolo, pues eso, de, de transporte. Sin seguridad, por eso no tiene la S. Eh, muchas veces lo podemos encontrar también así, sin el HTTP pero con el candado, lo cual nos dice que está mal. De esto también lo podemos encontrar sin candado ni nada. Generalmente cuando encontremos esto así, peligro. No estamos navegando de forma segura. Nuestra información está viajando desnuda. Cualquiera que esté por el medio va a poder verla. Cualquiera que esté por el medio o que pase cerca. Porque no lo he comentado. Esta versión que, que le tengo a lo inalámbrico cuando estaba comentando, pues eso es porque nuestra información está viajando por el aire. Hay protocolos de seguridad, WEP, web, que todos nos sonará que eso no hay que usarlo. De hecho, recomiendan no usarlo porque transmite falsa sensación de seguridad. Imaginaos lo, lo, lo poco seguro que es para que te digan, no lo uses porque igual te piensas que... vale. Y los que estéis un poquito al tanto sabréis que WPA2, que es lo que utilizamos todos y que es lo que es seguro, ya no es seguro. Lo inalámbrico no suele molar. Entonces, es recomendable que viaje cifrado. HTTPS. Esta es la pinta que tiene que tener para que sepamos que todo está yendo bien. Es un candadito ya cerrado, sin tachar ni nada, y pone HTTPS. Seguro. Y ahora viene una pequeña práctica para, que no, para, para explicaros una herramienta que os puede ayudar a garantizar que siempre estéis utilizando esa tecnología para no tener que estar pendiente de ella. Vamos a la Práctica segunda. Muy bien. Aquí tenemos varias páginas. Esta es la de la Agencia Española de Protección de Datos, de la que hablaremos más adelante. Como veis, aquí me pone un candadito. ¿Se ve bien? ¿Veis todos bien lo que pone? Perfecto. Aquí hay un candadito y aquí pone HTTPS. Eso significa que la información está viajando cifrada. De hecho, en Firefox, concretamente, te haces clic aquí, te da más detalles. Entonces, si entramos aquí... Vemos que la conexión es segura. Y aquí pone que está verificado por esta gente. Esos eso son empresas que se dedican a certificar. Cosas que no nos interesan. El sitio es seguro. Está cifrado. Aquí tenemos más información que tampoco nos interesa. Con saber que hay un candadito verde, tenemos la razonable certeza de que está... Nunca, si alguna vez digo tenemos la certeza de... Os estoy mintiendo. Nunca hay certeza. Pero, bueno, es mejor que, que nuestra información viaje desprotegida. Eh, aquí tenemos la web de infusión. Si nosotros hacemos aquí HTTPS, dos puntos, barra, barra, nos dice que la conexión segura ha fallado. Infusión no tiene HTTPS. Lo estamos, hemos estado investigándolo y parece que no va a ser fácil. Eh, los certificados, esto ya es no de parte de los usuarios, sino de parte de los servidores. Hay que pagarlo. Seguramente, en algún momento haya dinero para pagarlo, pero de momento, no. Haremos una colecta, Haré, haremos una colecta <risa> o algo. Entonces, eh, lo digo también porque muchas veces no desconfíes sin más por el hecho de, de que no haya HTTPS. Hay que pagarlo. Hay formas de hacerlo gratuito, pero si estás en un servidor gratuito, puede que el servidor gratuito se diga si quieres este servicio que podría ser gratuito, te lo voy a cobrar, porque para eso estoy. Otra, otra, otro ejemplo. Si algo, run, sí, pero, te, pero, pero necesitamos, eh, necesitamos correr código, esto es sí. sobre Ruby on Rails, si no me equivoco. Tenemos registros, de, control de pero? usuarios, lo Así que si queréis usar el comparador de video, eh, buscamos otra alternativa porque no, no, es, no es viable. Bien. Eh, dicho esto, la, la, esa es la página del Ministerio de Empleo. Si nosotros intentamos hacer HTTP, es, os estoy enseñando todos los posibles ejemplos que nos podemos encontrar. Hemos visto una página que tiene HTTP. Entramos y no percibimos la diferencia, tenemos la misma página, pero si ponemos HTTPS puntos barra barra, otra vez la misma página, pero está cifrada. No hay diferencia. Ni siquiera va a ir más lento, porque esa brujería que os he dicho que no hace falta una clave, sin tener la misma clave, esto funciona computacionalmente es muy costosa Es decir, al ordenador le cuesta mucho estar cifrando de forma que sin tener la misma clave lo se puedan comunicar. Entonces, como los ordenadores no son tontos, lo que hacen es, mediante ese sistema muy complicado, hacen una clave muy gorda, se la intercambian y luego ya funcionan con la clave intercambiada. Es decir, esto es eficientemente muy rápido, no vais a notar que vais lentos, aunque estéis enviando vuestra información cifrada. Hemos visto el ejemplo de una página que no soporta HTTPS, con lo que tenemos que conectarnos sí o sí con HTTP, y ese es un ejemplo maravilloso que me he encontrado de casualidad y que me parece divertidísimo. Esa es la página del Ministerio de Empleo. Si nosotros escribimos HTTP, ese dos puntos, Barra, barra, no, perdón, ese no es el divertido, ese es el razonable. Nos dice que la conexión no es segura, pero si os fijáis, ¿qué nos está diciendo lo que nos decía este? Este nos dice conexión segura fallida, no hay conexión segura, no tenemos HTTPS. Este nos está diciendo, hay un HTTPS, pero no confío en él. ¿Qué significa esto? Significa que no han pagado ese certificado, es decir, no hay una empresa, no hay alguien externo que les esté certificando. Se certifican a sí mismos. ¿Qué significa eso? Si yo ahora entro aquí, eso lo habréis visto muchas veces. No me deja entrar, no me deja entrar. Y vais aquí avanzado, venís aquí, oh, añadir la excepción. Sí, acepto. Eso tú lo que le estás diciendo es, vale, imagino que ahora mismo no hay nadie intentando eh, jugármela y que esta página realmente es la que es. Voy a aceptar su certificado para que aunque no haya una empresa externa a la que le han pagado, nosotros podemos comunicarnos de forma segura. ¿Eso se entiende? Es un poco raro. ¿no? Es una forma de intercambiarnos la clave a mano en vez de que hay un tercero que diga sí, esta persona es quien dice ser. Lo, lo, lo más seguro es que hay un tercero, que son autoridades certificadoras, que son gente de la que nos fiamos en principio, que es la que nos dice sí, este es quien dice ser. Sin embargo, eh, si por lo que sea el Ministerio de Empleo no ha tenido a bien eh, contratar este servicio, puede ser que ellos te digan, yo no me puedo certificar, pero yo tengo mi certificado. Y bueno, me creeré que eres tú. Dámelo y con ese certificado podemos cifrar nuestras comunicaciones y hablarnos de forma cifrada, que sería el caso. Y lo podríamos añadir a las excepciones. Y luego tenemos esta que es súper curiosa, que es el Ministerio de Interior. Que nosotros accedemos y todo, pero intentamos acceder dos puntos, barra, barra. Y, como veis, se queda pensando. No tengo muy claro qué han hecho. Sospecho que tienen el puerto abierto, pero no tienen servicio alguno. <coughs> Cosas técnicas. El caso es que me lo he encontrado y me ha parecido divertido. Es una página que tiene un servidor web, pero si intentas acceder de forma segura, no te dice no tengo forma segura, ni te dice firmo mi propio certificado. No, simplemente no te responde. <risa> me ha parecido divertido. De hecho, si lo dejamos aquí un rato... Antes ya había salido, la conexión ha caducado y te sale un dinosaurio. Nada, cosas del Ministerio del Interior. Y esto es lo que eh, vengo a querer comentaros. Esto es un add para Firefox que os podéis poner. Tenéis el enlace en los enlaces de, eh, la, de la página del Meetup. Y básicamente, una vez agregado, os aparece este botón. Yo ahora mismo. privado es una... ¿Se ve bien? Vale. Aquí os aparece un botón que es una S, que es el logotipo de HTTPS Everywhere y básicamente vosotros podéis, aquí tenéis una serie de información de configuración, de parámetros y podéis poderle bloquear todas las, las peticiones no cifradas. Una vez lo ponemos bloqueado, venimos aquí e intentamos acceder al HTTP sin la S, veis que ha cambiado esa S el addon coge y te dice, no, no, no, no, no, no, no. Esto no fuera. HTTP no, yo quiero el cifrado, por favor. Si nosotros intentamos acceder a una web que no lo tiene, nos va a decir que no, porque él siempre nos fuerza a actuar así. Entonces, lo que tendríamos que hacer es desactivarlo si queremos acceder a páginas que sabemos que no tienen un certificado. Con esta página, por ejemplo, nos... Sucedería lo mismo, si nosotros intentamos acceder al HTTP, nos llevaría al HTTPS. En principio, es muy raro ya encontrar una página que no tenga HTTPS, que no sea una página pequeña, que por, que por motivos económicos no puede, pero en la navegación normal es muy sencillo. Y de todas formas, es interesante tenerlo, aunque, aunque no tengas el bloqueo, aunque tengas esto desactivado y te permita acceder a los sitios, si yo aquí eh, accedo al HTTP... Puedo acceder, sin embargo, si lo tengo habilitado, me hace el cambio automático. De forma que podemos desactivarlo para entrar a las páginas que sepamos que no lo tienen, pero aún así, tener la certeza de que la mayor parte del tiempo estamos, si, se nos, si nos despistamos, accediendo por HTTPS. De todas formas, volvemos a lo de siempre. Yo, por ejemplo, los enlaces que tenéis en, en los enlaces del Meetup, todos los servidores tienen soporte para HTTPS, por lo que los enlaces son HTTPS. Casi siempre que te los enlaces en cualquier sitio, el enlace ya es HTTPS si lo permite. De forma que es muy difícil. Aunque parezca algo muy raro, este nunca me he fijado en el candado. Casi siempre estamos navegando por HTTPS, pero este addon nos, nos fuerza a ello y, no, y nos fuerza a darnos cuenta cuando no es así, que es lo importante. Y cuando sabemos si, si un sitio en concreto no es fiable. No, Miento, no es viable, no. No podemos comunicarnos en, de forma segura con él, de forma que solo él nos oiga. Y volvemos con el resto de la presentación. Esto era cómo proteger la parte de comunicación. Nos queda ahora toda la información que envío con mi... Con mi no sé por qué me he levantado, porque ahora va otra. Eh, toda la información que viaja con mi petición. La primera es la que envía el navegador. Esa cadena de texto, que cadena de texto es como llamamos los informáticos al texto porque somos muy raros. Ese texto que envía nuestro navegador para identificarnos se llama User Agent. Y básicamente da toda. A ver si le encuentro esta información: que es la que concierne al navegador, sistema operativo, versión, actualización y toda la pesca. Aquí tenemos un, un, eh, una página muy parecida a la de información, eh, la de Info by IP, que es user agent string, que lo que hace es decirnos toda la información que está ofreciendo en concreto nuestro user-agent. En este caso sabe que estamos eh, navegando con un Mozilla, la versión de Mozilla, el sistema de ventanas, eh, bueno la distribución del Linux eh, que, que tenemos un, un, el procesa, el, el, el, la marca del procesador eh, la arquitectura una serie de eh, informaciones para eso tenemos otro addon que está muy curioso que es eh, User Agent Switcher eh, esto nos sirve para falsear nuestro User Agent es decir el navegador tiene un User Agent que le corresponde a él el navegador sabe el sistema en el que tiene una serie de información y lo que él hace es ofrecerla cuando hace una petición. Este addon nos pone este botón no, que no sé si vemos aquí arriba, que nos permite pues, cambiar una serie de configuraciones. Podemos fingir ser otra cosa. Podemos venirnos aquí ahora y ahora vamos a ser, qué sé yo, un tablet Android que va con Chrome 57. Volvemos a recargar la página y, oh, sorpresa. Lo primero es que sigue pensando que estamos en un eh, eh, Firefox, pero eso seguramente sea por eh, temas de eh, cómo reconoce o cómo se identifica Chrome, porque seguramente Chrome se identifique como, como un navegador Firefox. El sistema operativo me dice que es un Linux, he elegido un mal ejemplo porque un Android sigue siendo un Linux, pero aquí, si nos fijamos ya más, vemos que nos está diciendo que es un Android 4.4, aquí hay cierta información que no puede obtener, eh, no sé, eh, eh, cosas de Android. El caso es que ahora está actuando como un navegador Android. Si nosotros nos conectamos con eh, un... vamos a ir a algo muy precolombino. Eh, por ejemplo, qué sé yo, vamos a decirle que estamos conectándonos desde una PS4, porque parece ser que la PS4 tiene un navegador y tiene su propio user agent. Parece ser... Que eh, aquí pues, nos da otra serie de información. La clave es que nosotros podemos ofuscar toda esa información que estaban obteniendo de nosotros. Aquí seguimos. Nada. Eh, sistema operativo, por ejemplo, para, el, para PS4 no puede identificarlo. Sino que nos vamos a darle algo un poco más normal. Si nosotros le decimos que estamos con. Eh, ¿Veis aquí? sistema operativo, un Windows de 32 bits, un Windows 10. Es una forma de esconder parte de la información que estamos ofreciendo. Y, pues, podemos ir modificando el vuelo, incluso podemos eh, generar nuestras propias cadenas en, en la configuración, podemos mirar a ver cómo se identifican ciertos navegadores y fingir ser un navegador en concreto. Y eso es un un poco eh, con respecto a la información que pone el navegador, que no es mucha. Lo que más información pone es eh, nuestra ISP con la IP. Eh, la IP, como os he comentado, es muy difícil zafarse de ella, porque necesitamos un remite, insisto. Eh, la información tiene que volver de alguna forma. Eh, no, no podemos librarnos de dar nuestra IP. En realidad sí. Hay, hay unas cosas muy, muy divertidas, unos servicios llamados proxies. No voy a entrar en detalles, pero es una especie de eh, caja mágica de esas que nos redirigían por internet, pero especial. Esa caja nos permite que cuando nosotros queremos hablarle a un servidor, le podemos decir proxy. Quiero preguntarle a Google, pero no quiero que Google sepa que soy yo. ¿Te importa preguntarle tú? Entonces, el proxy, omitiéndonos a nosotros, actúa como si él fuese un cliente. Se conecta a Google y dice: Hola Google, quiero la página. Entonces, Google dice: Vos, Pues bien, toma la página. Y entonces, Epa, ¿qué estoy haciendo? Ahora tendría que viajar la página. Sí. Dice: bien, toma la página. Y el proxy se la devuelve, nos la devuelve a nosotros, sin informar al, al servidor. Es decir, es un intermediario que no comunica. Nosotros le pedimos que haga la petición por nosotros, la hace, le contestan y nos la devuelve. Ahora viene una demostración. El tema de los proxys es más complejo eh, y tampoco quiero extenderme demasiado. Si os interesa, puedo proponer mi etapa al respecto. Luego, cuando acabemos, lo comentamos. Y puedo explicaros un poco más cómo funcionan y proxies en concreto. Eh, en, en un, con un proxy depende, sí o sí, de, una, de un servicio externo. Dime. el proxy? en que el tiene proxy puede el tráfico que hay. Claro. Eh, ahí, ahí entra un factor importante: es que proxy usamos. Claro. Ay, no es muy ortodoxo, pero eh, la forma actualmente tampoco, tampoco tiene una seguridad garantizada, de hecho se ha puesto muy en cuestión su seguridad, pero es ahora mismo de forma no profesional lo que más se utiliza. Y es Tor. Tor es una red de proxies. cualquiera puede ser un nodo Tor, yo ahora mismo estoy siendo un nodo Tor, eh, y permite que cualquiera se conecte desde cualquier punto rebotando por varios proxies ¿cuál es la clave? Voy a venirme aquí ¿la pizarra va a captar bien la cámara? Sí. Bien sí. sí Vale Vale pues voy a, voy a utilizar la pizarra tengo aquí es que igual es mejor aquí Sí Vale porque aquí, bueno, o, da igual, aquí se ve bien. aquí se, Mejor que aquí no se va a ver. Vale, pongamos que tenemos... Bueno, no. Me habéis convencido, voy a volver aquí. Vale. Entonces tenemos el interruptor aquí abajo, ¿no? Bien, vale. Vale, la, eh, la clave del funcionamiento de Thor es que si nosotros Somos el cliente. Eh, nosotros nos conectamos a Tor. Tor lo voy a dibujar así, porque el logotipo es una cebolla. Nos conectamos a Tor. Tor internamente lo que va a hacer es establecer una ruta. Nosotros salimos de Internet por aquí. Pero antes hay una serie de nodos de Tor. Hay muchos nodos de Tor. Entonces, lo que hace Tor es establecer una ruta. Nos, nos prepara a nosotros y nos va a decir, tú vas a venir por aquí, luego vas a venir aquí, luego saltas aquí y luego ya nuestra conexión va a ser así así, así y luego saldrá ¿cuál es la clave? con tres nodos te aseguras que tienen que coordinarse para encontrar cada nodo tiene la información parcial este nodo te conoce aquí y este nodo sabe a dónde vas pero en medio hay otro Nadie tiene tu información completa. Por eso es un No es seguro. Ahora mismo hay una serie de... Ahora mismo no hace bastante. Eh, funciona con blockchain, una cosa así muy mágica en la que no vamos a entrar porque pretende ser algo más eh, divulgativo. Pero bueno, la idea es esa, es razonablemente seguro. Si no pensáis no sé, uniros al Estado Islámico, ni hacer cosas así. Esto debería ser suficiente para que eh, Google no sepa que, que vosotros sois los mismos que tenéis la cuenta abierta en el otro sitio. Para cosas de andar por casa es razonable. T tampoco quiero. Y por eso tampoco quiero entrar demasiado en cosas así, porque para, digamos, algo casero, protegernos de cosas razonables, debería ser suficiente. Un uso más allá de esto. Eh, sospecharía de vosotros. En principio, es razonablemente seguro. Aquí no voy a explicaros cómo funciona. Voy a limitarme a, a deciros que fijaos, esta es una página web de, de, de Tor, del proyecto, que ahora mismo nos dice, felicidades, tu navegador está configurado para usar Tor. Eh, si vosotros entráis a esta misma página, os diría que no estáis en Tor. Yo ahora mismo os Conectado porque en mis preferencias, en el apartado de proxy, me he configurado a mí mismo, esta es la, mi IP, esto es un, estoy conectado a mí mismo a un servidor que tengo abierto, que es un proxy. Yo ahora mismo, mi ordenador es un proxy y estoy conectado a mí mismo y saliendo a través de un proxy que está en mi ordenador. Ese proxy, ¿qué es lo que está haciendo? Sacarme por una IP que no es la mía. No sé si recordáis cuál era nuestra IP, pero no era esta. De hecho, si venimos aquí, información por IP, nos dice que el dominio es una cosa muy extraña, que yo ahora mismo estoy en, no sé ni dónde es esto. Buah. a ver si, espera. Ver, scroll. Sí, pues, casi aquí exacto. Estamos en Liberia y, y bueno, la información que está obteniendo de aquí, la información que obtiene del cliente, como veis, como no tengo el, switch, el user agent switch, sigue siendo la misma. Porque el proxy la está reenviando. Si nosotros quisiésemos aparte ocultar nuestro, tendríamos que utilizar nuestro sistema, navegador, tendríamos que aparte utilizarlo con el user switch. Pero básicamente, pues, pues eso, como podéis ver, eh, por lo menos nuestra localización. El otro solo aceptaba que estaba en Madrid, pero ahora cree que estamos en... Eh, África occidental, es un cambio importante. Eh, nosotros, si ahora yo, por ejemplo, cojo y le digo que voy a navegar sin proxy y acepto la configuración y vuelvo a actualizar, volvemos a estar en Madrid. Esto es un poco de demostración para que veáis que no. De hecho, eh, si, si queréis más adelante, si, si tenéis más interés, la idea es que sobre tiempo para que luego abramos un debate. Entonces, eh, luego podemos cambiar a mi, a mi usuario que lo tengo más preparado para hacer este tipo de perrerías y tengo un, una serie de scripts que me cambian de localización. Eh, Tor tiene una serie de utilidades para permitirte elegir por qué país quieres salir, porque, por ejemplo, para saltarse ciertas restricciones por países que comprueban si tú perteneces a un país u otro, pues para este tipo de cosas, Tor te puede salvar y es bastante, está bastante bien. Eh, aquí tenéis eh, el enlace lo tenéis en, el, en la descripción de Tor Browser, que es un navegador, es un Firefox pero ya tuneado viene con prácticamente todas las utilidades que os estoy explicando o os voy a explicar ya instaladas y además viene con Tor ya preparado y os permite también hacer una cierta configuración de por dónde queréis salir y va todo, todo ya empaquetado aparte tiene una serie de historias para todo el tema del user agent cambiarlo muchísimo de hecho una de las cosas que hace es te pide que no te pongas en pantalla completa para que la web no sepa el tamaño de tu pantalla. Y eso ya es para. para... Esto ya está justo al límite de meterse al estado islámico. Entonces, eh, volviendo a, a la presentación. ¿Qué nos queda? Ya, habiéndonos cubierto de todo lo que faltaba, lo único que, que, nos, que nos queda es la propia web, es decir, esa web que nos enviaba el servidor y que también está recogiendo nuestros datos gracias a Javascript. Una cosa importante a la hora de explicar la estructura de las páginas que recibimos es que raramente todo el código está en la misma página. Generalmente tenemos una página HTML que carga una página de CSS, que es el estilo, y carga páginas de Javascript, que es el código. Las enlaza desde el propio HTML, llama a esas páginas. ¿Qué ocurre? Javascript tiene la capacidad de modificar la página y de cargar más cosas. Es decir, la propia, eh, el propio código Javascript puede cargar más Javascript. Que, puede, que a su vez, ese tercer Javascript puede seguir cargando Javascript. No hay un límite de anidamiento de, de, oye, cuando lleves ya 50, párate porque no sé quién eres. No hay límite. Esto va pasando. No hace falta que pertenezcan al mismo dominio. No hace falta que pertenezcan al mismo servidor. Da igual, es decir, una página puede cargar un Javascript suyo y ese Javascript puede llamar a Javascript de otra página, que llama el de otra página, que llama el de Google. Siempre llaman a Google. Siempre, para todo. Si no es porque utiliza Google pelos porque utiliza una librería de Google y si no utiliza Google Analytics, que vamos a explicar ahora mismo. Eh, ¿Cuál es el peligro de esto? Mm, que todas las páginas, si no todas, casi todas, la inmensísima mayoría utilizan una brujería, que es Google Analytics. Google Analytics lo que hace es eh, dejar su código viviendo en muchas páginas. Muchas páginas son muchísimas. Entonces, lo que hace es recopilar información sobre los usuarios. Esas páginas que están metiendo eh, Google Analytics en su página tienen un aliciente. Google les dice, oye, mira, eh, si tú metes este código en tu página, como yo... Conozco a todo el mundo, yo voy a saber quién es accediendo. Porque esa persona seguramente se logueada en Google. Casi seguro la gente navega por internet con la cuenta de Google abierta, por lo que sé quién es. De hecho, si ha cerrado la cuenta y no ha borrado las cookies, seguramente siga sabiendo quién es. De hecho, si está utilizando un ordenador que es del mismo color, igual hasta puedo saber quién es. Os sorprendería las cosas que puede averiguar Google. Entonces, te puedo decir, la media de edad de gente que te visita, ¿a qué hora te visita? ¿De qué página viene? ¿Te ha buscado en Google, ha encontrado el enlace y ha llegado a ti? ¿O ha llegado desde Facebook haciendo clic en un enlace de publicidad? Hombre, si viene mucha gente desde la publicidad de Facebook, igual me interesa anunciarme más en Facebook. Cosas así. Da muchísimos detalles. Es un aliciente muy bueno para las páginas ponerse Google Analytics. ¿Qué gana Google Analytics? ¡Más! Una cosa que, que, que me gustaría que tuviésemos todos claros clara es... Eh, Google ofrece muchos servicios. Yo no soy muy fan de Google, como habréis podido observar, pero ofrece muy buenos servicios. ¿Por qué creéis que son gratis? ¿Qué empresa ofrece los servicios que ofrece Google gratis? Los que estéis ahora en primero de informática os enfrentaréis al problema... Del vendedor ambulante, que es un problema típico de informática, de, de computación, que es resolver rutas entre varios lugares. ¿Cuál es la forma óptima de ir de tal sitio a tal otro? Cuando llevéis un rato con él, os querréis pegar un tiro. Es algo horripilante. Y Google lo hace así con Google Maps. Google hace cosas alucinantes, nos las da gratis. No son gratis. Estáis pagando vuestros datos que según a quién le pueden parecer más o menos que el dinero. ¿Para qué sirve esto? Lo que os he dicho, sea como sea, conforme vosotros estéis navegando por internet, vais a estar en cierta forma monitoreados, todo el tiempo, de forma que se os puede trazar tranquilamente. Toda página que tenga Google Analytics no, no solo sabe qué has estado, sino de dónde vienes, a dónde vas, que es si en un momento dado has estado buscando durante mucho tiempo sobre lo mismo. Protegerse de esto es muy complicado, porque los desarrolladores web cada vez lo hacen peor. Los desarrolladores web están empezando a depender de Javascript sin necesidad, por comodidad. Porque es mucho más cómodo hacer gran parte de la página utilizando código que arreglártelas solo con los estilos que te ofrece CSS. Si, si, antes, si antes hemos dicho que Infusion no tenía HTTPS, lo suple con su uso de Javascript que estoy muy contento con él, porque únicamente lo utiliza para notificaciones. Y si desactivas JavaScript, que es de lo que vamos a ir ahora, la mayoría de las páginas no funcionan. Infusión sigue funcionando, la página Infusión VLC sigue funcionando, lo único es que no funcionan las notificaciones. Es decir, no te avisa al momento, simplemente la próxima vez que hagas clic en cualquier enlace, ya tendrás esa actualización. Entonces, volviendo al tema, a la demostración, esto es lo estoy liando, bien tenemos aquí el último el penúltimo no aquí Ya me lo he abierto ya dos veces es el cuarto vale, el quinto en realidad vale, aquí tenemos voy a empezar, esta vez lo voy a hacer al revés voy a empezar por el addon el addon es no script yo no sé vivir sin él es un lío usarlo, porque hace que la navegación sea más complicada. Eh, el paradigma de la seguridad es ese. Tienes a un lado la seguridad y en el otro la comodidad. Tienes que elegir dónde situarte. Cuanta más seguridad tienes, más parragoso es todo. Cuanto más cómodo es, menos seguro. Una vez instalado, eh, aparecerá este icono aquí, que tienes aquí una configuración más expandida. Pero cuando tú te encontrarás con esto, que es una serie de información de archivos Javascript que está cargando y cuáles permite o no ejecutarse. Por ejemplo, aquí estamos en Wikipedia. Entonces, si ahora, por ejemplo, aquí escribo, qué sé yo, pone ahí asteroides, pues vamos a buscar Marte. ¿No os llama la atención que pasa algo extraño? He escrito Mar y no sale T estamos acostumbrados a que escribimos algo y se autocompleta como imaginaréis Wikipedia cuando nos envía la página no nos manda todos los nombres y todos los artículos que tiene para que nos lo complete por si acaso lo escribimos esto lo hace Javascript Javascript está vivo y cuando escribes mar dice ajá, está buscando algo que empieza por mar y para facilitarnos nos pregunta a Wikipedia oye, mándame todos los artículos que empiecen por mar porque esta persona va a buscar algo que empieza por mar si nosotros activamos, veis que aquí está marcado como por defecto. Por defecto es bloquear. Si nosotros decimos, eh, permite, esto es permitir temporalmente, permitir para siempre, bloquear para siempre o configuración personalizada que no vamos a hablarla. Vamos a decirle que nos fijamos para siempre de Wikipedia. Veis que aquí nos está indicando dos cosas. Uno es es.wikipedia y otro punto suspensivos es Wikipedia. Eso significa porque podemos darle permisos solo a es.wikipedia.com o darle permisos a todo lo que termine por wikipedia.com, es decir, a la Wikipedia en inglés, en sueco, en su Agili, todas las wikipedias. Vamos a decirle que confiamos en la Wikipedia, siempre, a tope con la wiki. Ahora, ya está, desmadre, Martín Luther King, Marruecos, María, marxismo, Mar no le gusta Marte, bueno, en fin, como veis, ya funciona como cabría esperar. Sin embargo, si nosotros lo desahamos... Fijaos que aquí, ah, vale, al activar el Javascript de Wikipedia, el Javascript de Wikipedia ha llamado a sus amigos, que son sus amigos de Wikimedia, que ahora está bloqueando. Es importante tener en cuenta que cuando permitimos que acceder a algo, va a cargar más cosas. El propio Javascript, que, que no lo estábamos dejando de ejecutarse, lo primero que ha he hecho al entrar es carga más. Y seguramente si permitimos, vamos a hacer la prueba, si permitimos que, ca que cargue, no, ya no carga más cosas. Wikipedia cabe esperar que sean de los legales. Yo me fío de Wikipedia, bastante. Infusión, como os estaba comentando, aquí solo está cargando G-static, ya son las fuentes de Google. Aquí, de hecho, si entramos en esto, solo está pidiendo las fuentes. Pero bueno. ¿Cómo? Eh, la máxima información que puede obtener es toda la que enviamos involuntariamente con la petición, es decir, eh, sistema operativo, tamaño de pantalla, geolocalización parcialmente precisa eh, y saber que estás accediendo a la página en la que está enlazado. Tampoco es una mucha información o sí. Depende. Yo cuando desarrollo suelo ponerlo en local, de forma que esas fuentes que están ahí públicas te las copias. No sé eh, cómo está la política de Google con respecto a las fuentes porque es posible que no te deje hostearlas. No, sí, no. Sí te, pues entonces es una, una buena práctica. De todas formas, esta página está aquí solo para que veáis que... Bueno, ¿veis estos iconos que no se ven? Estoy casi seguro de que si aquí le digo que permite a las fuentes, bueno, no, es fontoso es, es sí, sí. y lo tenéis en local. Eh, no, es Vale, entonces, vale, en efecto, vamos a ignorar esto, eso son cosas de desarrolladores web, no os da igual. Aquí, si os fijáis, la página funciona totalmente. Lo único que nos faltaría son las, eh, aunque eso estuviese bloqueado, lo único que nos faltarían son las notificaciones. Pero como podéis ver, la página sigue funcionando, igual que la Wikipedia. Eso es lo que cabría esperar. Las cosas que necesiten de JavaScript sí o sí no funcionan sin JavaScript. Aquí quiero enseñaros otra cosa curiosa. Aquí está bloqueado y por lo pronto tenemos aquí una cosa que flota bloqueada. Y aquí vemos un número 11 y pues una serie de... Eh, pues aquí está llamando a Google... Eh, a Google Management, al traductor de Google y bueno, también tiene Javascript propio. Si nosotros permitimos todo esto, este es el botón de venga, hoy quiero morir. Permite todo. Si os fijáis, una vez le hemos dado a permitir todo, siguen habiendo cosas que están bloqueadas. Eso significa porque era scripts que llamaban a algunos de los que estaban bloqueados. Nuestro amigo Google Analytics siempre estabais a flipar. Si os instaláis esto y os ponéis a mirarlo, está en todas partes. Páginas gubernamentales. El Ministerio de Inter como podéis ver ya, aquí hay un gran vacío, al, al, algo se está dejando. Sin embargo, tiene algo positivo y es que no está llamando a gente de fuera. Que aún así podría establecer una conexión nueva, porque JavaScript permite iniciar conexiones nuevas y ponerse a hablar con quien quisiese. Eso no podemos saberlo. Si nosotros le permitimos, vamos a decirle que permita temporalmente todo... Tenemos imágenes. Y, oh, oh, oh, sorpresa, aquí también está Google Analytics. El mundo, el mundo, traca Está llamando al mundo, Chatbit, Double Click que es una librería que, que, si no me equivoco, es bastante utilizada y creo que es fiable. Yo, desde luego, tengo bloqueado todo siempre. El guión mundo, esto no sé lo que es. Mundo, vamos a permitir todos, total. Porque quiero que salga 64 imágenes. Amazon, eh, Google Services, patatín, patatán. Vamos a seguir permitiendo a ver qué más carga. Puede que ya pare. Ja, mis ganas. A ver. Ya ha vuelto a cargar. Venga. Luego nos preguntamos, ¿por qué navegar en un periódico es lento? No sé cuántos scrolls tengo, pero es bastante lento. Es decir, esto. Cuando vosotros accedís, lo está haciendo vuestro ordenador. Está cargando a toda esta gente que está ejecutando código. Eh, estoy buscando Google Analytics, pero es que ya me da palo. Google Analytics, no, Google Sindicator. Vamos a permitir todo, a ver qué más, qué más sale. Ya como, como reto. Personal. Empieza con... El ordenador empieza... A... Google, Ajax... Facebook, el botoncito de Facebook tiene su propio código, como he comentado. Cuando he dicho que Facebook no era solo un botón, sino que tenía algo vivo por detrás, es Javascript. Y hace lo mismo que hace Google. Tienes la cuenta abierta y sabe por dónde estás entrando. Y a la hora de ofrecerte publicidad personalizada, lo tiene en cuenta. Por eso nos pasa, a todos nos habrá pasado. Ay, eh, oye, mira, eh, ¿me puedes, puedes mirar este móvil que estoy buscando y estáis recibiendo publicidad de ese móvil durante meses? ¿Por qué? Porque alguien nos ha pescado buscando información sobre ese móvil y le ha vendido a la compañía, oye, esta persona, está IP está buscando este móvil. Y bueno, ya voy a parar porque me da agonía, pero pero bueno, como podéis ver, esto podría ser interminable. Y Google Analytics seguro que acabaría saliendo, segurísimo. El diario punto es, eh, pues seguramente, mira, este y algunos que están permitidos porque se fía ya de alguno que hemos permitido al, a, a, al mundo. Si lo permitimos... A ver que vuelva a cargarlo. Claro, eh, cuando el hecho de que vuestro ordenador vaya... Venga. El hecho de que vuestro ordenador vaya lento, Google Analytics aquí lo tenemos. El hecho de que vuestro ordenador vaya yendo cada vez más lento, conforme hacéis nada, navegáis por internet, es por esto. Porque no solo está ejecutándose en el ordenador vuestro navegador, sino todo la, el código de las ventanas que tenéis. Y esto, ya os digo, porque me ha aburrido de decirle sigue permitiendo. Esto lo bueno que tiene es que cuando la veis de normal, eh, yo estoy haciendo aquí la demostración chorra, pero si vosotros, por ejemplo, queréis acceder aquí y queréis que esta imagen y esos efectos tontos, estúpidos, que consumen Javascript porque les ha parecido divertido, que haga como una barrita que se escribe por... Y, y gastan Javascript y consumen recursos de tu ordenador para que la barrita haga la tontería, lo que podéis hacer es decirle, confía para siempre en el Ministerio del Interior. <risas> Sale Jorge Fernández Díaz con un En fin, eh, pues eso, hostia, se os está acabando. Vale. Eh, bueno, como decía, eh, podéis dejarlo siempre <coughs> recordado y permitido de forma que la siguiente vez que entréis toda esa configuración esté guardada ya. Y no tengáis que estar cada vez que entréis en un sitio. Y al final, después de una semana o dos de sufrimiento, tampoco mucho, el ordenador queda ya bastante configurado. Un consejo que os doy es la primera vez que veáis Google Analytics marcando como no permitir, jamás. Porque así, si en una página va a cargar Google Analytics, tiene cinco scripts de, de cinco páginas, y un es Google Analytics, aunque le digas permitir temporalmente todo, no te va a cargar Google Analytics porque ya lo tienes marcado como esto es malo y no lo quiero nunca ejecutar. Y volviendo a la presentación, nos queda solo cómo hago que borrar mis datos. Esto ya es una parte fuera de lo técnico y más... Eh... Eh, Los datos no pueden borrarse. Lo que está en Internet se queda para siempre. En realidad, Sí. Podéis pedir que os lo borren y podéis tener derecho a que te lo borren. Y la ley puede decir, debéis borrarlos, pero jamás podéis saber si vuestros datos han sido borrados. La ley da ciertos márgenes para ello. Depende del país. Mucho. Por ejemplo, en España nos regimos por el marco de la Comunidad Europea, que tiene una legislación, en mi opinión, bastante friendly. Más o menos. Bien, razonable. Estados Unidos, mal muy mal eh, tenemos el problema de que por algún motivo que no acabo de entender, la legislación europea considera a la americana equiparable, por lo que los datos pueden viajar de una a otra y eso no mola, pero bueno, en principio vamos a quedarnos con la idea de que cualquier país, al que no, cualquier empresa que esté en un país de la Unión Europea es razonablemente bien ¿Cómo sabemos que la web está en un país de la Unión Europea? Para eso tenemos otro addon que está muy chulo que también os recomiendo, y ya le da el botón que no, que también os recomiendo tener, que es Flagfox. Esta es muy sencilla. Simplemente es un addon que os instaléis aquí y os pone un globo terráqueo donde os dice de dónde está costeado. Muchas veces no puedes saberlo. Por ejemplo, si estáis utilizando un, ciertos tipos de proxy, esos proxys se aseguran de que la IP sea de que, de que esté no localizable. Aquí, si entramos en el detalle, por ejemplo, sí que nos dice que eh, pues, la página de Firefox está eh, hosteada en, entre Washington y Oregón. En Oregón, parece. Bien. Eh, vamos a mirar varias cosas. La primera es, por ejemplo, aquí vemos que... Eh, no me sale la bandera, no sé muy bien por qué, porque de normal sale la bandera. Tiene que ser algún tipo de filtro de la conexión que hay aquí. No tengo ni idea, pero bueno, nos pone el nombre igual. Como vemos, la página del... Del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte eh, está hosteada en España, como cabría esperar, ¿vale? Razonable. La del gobierno, la de la página principal del gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos. La de Francia, pues está en Francia. Eh, la Wikipedia se hostea, ay, si no me recuerdo mal, era en Países Bajos, creo. Sí, correcto, en Países Bajos. Y podemos tener esta información a la hora de saber, cuando nosotros estamos leyendo datos, si sí, eh, el sitio al que lo estamos cediendo es más o menos viable. Yo os digo, país de marco, legislación europea, bien. Estados Unidos, EA, que se le va a hacer seguramente de Europa, salgan Estados Unidos irremediablemente. Latinoamérica, más complicado. De hecho, hay mmm, países que se consideran paraísos, igual que paraísos fiscales, paraísos en datos, donde la legislación es terrorífica. Eh, entonces, volviendo a la explicación, eh, volviendo a la explicación, se ha pasado toda la explicación, así que voy a cargarla otra vez desde aquí. Bueno, vamos a ir rápido a donde estábamos. Nadie ha visto nada. Bien, ¿por dónde íbamos? Eh, muy bien, eh, cosas a tener en cuenta a la hora de ejercer nuestros derechos sobre nuestros datos. Hay varios factores. Lo primero, nosotros como persona física, que somos los dueños de los datos. Luego hay una empresa que es la que está manipulando nuestros datos. Eh, quien nos va a amparar es la... bueno, unos datos que nosotros hemos cedido. Es importante tener en cuenta que esos datos los hemos cedido nosotros. Ahí que nos va a amparar es la Ley Orgánica de Protección de Datos. A todos nos sonará más o menos, aunque no estemos muy en el tema, ha habido mucho, mucho, eh, fue muy sonada cuando salió y, y, hay que, y es bueno tener en cuenta los derechos que tenemos con respecto a nuestros datos. Eh, los datos se almacenan en un fichero. Ese fichero tiene un responsable que es una persona física. Cuando tú cedes datos por obligación, tienen que ofrecerte unos, un, una política de privacidad. Que tú tienes que leer y aceptar. No, si te piden datos, sin ofrecerte eso, seguramente no sea con malicia. Pero no están al tanto de la ley de protección de datos, lo cual es peligroso, aunque no sea con mala intención. Eh, los eh, derechos que nos blinda la eh, Agencia Española de Protección de Datos, que es la encargada de gestionar el tema de la ley orgánica de protección de datos, son: primero, el de acceso, cuando nosotros solicitamos a una empresa que nos diga los datos que tiene de nosotros y no, simplemente nos informa de, pues yo de ti tengo estos datos y te lo hace saber. Eh, rectificación, que es la posibilidad de modificarlos, de nosotros actualizar un dato. Es decir, pues hoy he cambiado mi dirección o este dato que te dije tal cosa, pues ahora ha cambiado. y El derecho de cancelación, que son tus datos, ya sean todos o cierto dato, y el derecho de oposición, que es que lo borren y que dejen de tratarlos y recopilarlos. Eh, la, tenéis el enlace, tenéis varios enlaces eh, de la Agencia Española de Protección de Datos. Eh, los dos primeros son eh, páginas simplemente con un poco de texto divulgativo al respecto, pues, los principales derechos y cómo ejercerlos. Y los dos siguientes son dos documentos bastante asequibles, con un lenguaje muy fácil de entender, una cosa muy sencilla, que una es la guía para el ciudadano, supongo que también será para la ciudadana, pero bueno, pone la guía para el ciudadano. Y eh, luego la guía de seguridad de datos, que es un poco los tipos de datos que hay y cómo tratarlos. Bien, ahora, eh, ya para terminar, la forma de ejercer tus derechos de so, sobre protección de datos es sencillísima. Yo lo he hecho muchas veces, muchísimas, os sorprendería. Y la respuesta es inmediata. Cuando mencionas la ley orgánica de protección de datos, no tengo aquí los, los, los, el, el dato concreto, pero me lo tendría que haber traído. Las multas son de AUPA. Una empresa se puede ver en un jardín enorme, si la denuncias por incumplir la ley de protección de datos, pero enorme. Nunca he encontrado pegas en cuanto, yo creo que puedes enviar un mensaje simplemente diciendo cancelación LOPD y una fotocopia de tu DNI y tienes casi la certeza de que la tuya, las digo, nunca me he encontrado problemas. El mayor problema que me he encontrado fue con la compañera que está aquí presente, que fue para localizar al dueño, porque era una empresa que había comprado otra empresa, que había comprado otra empresa, que se había disuelto, que había absorbido otra, y fue un jaleón encontrar quién era el dueño de los datos. Es el mayor problema que hemos tenido. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es quién es el responsable. Eh, eso nos lo facilita la empresa. Entonces, el procedimiento es enviar una carta, una carta, enviar un mensaje, que se pueda garantizar su contenido. La forma analógica de hacerlo es un burofax. Un burofax es un, un envío en el que tú certificas quién eres, correos certifica que tú con tu DNI eres quien lo envías y también certifican el contenido. Correos ve el contenido y dice, vale, esta persona ha enviado esta carta que dice esto y se la envías. Eso es básicamente para garantizar que la empresa, y tiene que de recibo, eso es para garantizar que la empresa no diga, ah, no, no, a mí no me dijeron nada, o, ah, no, no, no, no es que la carta no ponía eso. Tú certificas que tú envías, que lo que envías es lo que pone y que lo, que lo recibes, que lo recibe y lo ha recibido. Una forma digital de hacer eso y que funciona prácticamente igual es el correo. Por enviar un correo, se pueden poner kismiquis y, y decirte que tienes que enviar un, un, un burofax. A mí no me ha pasado nunca. Yo con el correo me ha funcionado siempre. Entonces, en ese texto tienes que identificarte tú. Y lo ideal es una fotocopia de algún documento oficial. DNI, carnet de conducir, pasaporte, lo que sea. Y tienes que decirles qué derecho quieres ejercer y ya está. Y mencionar la ley orgánica de protección de datos para que tengan claro que si no eh, lo cumples, y tienes intención de denunciar a, a la agencia de protección de datos. Denunciar a la agencia de protección de datos no es meterse en ninguna trifulca legal, es coger y enviar otro correo. Eh, los plazos para que te respondan son 30 días, en el caso del acceso, 30 días para que te respondan dándote los datos que son, más 10 en caso de que los datos los tenga una tercera empresa. 40 días como máximo. Y en el caso de todos los demás, 10 días. Para que te den una respuesta. Si pasado ese plazo no te han respondido, te han respondido que no los borran, o la respuesta no te convence, Puedes acudir directamente a la agencia española de protección de datos. A la que simplemente le tienes que decir, puedes incluso hacerlo por teléfono o enviarle un correo. He enviado este correo, juntas el correo y no me han hecho caso. Y ellos les encargan. No hace falta meterse en jaleo de datos y, y es bueno tener esto en cuenta porque yo os digo, a mí me ha pasado concretamente con, con WhatsApp. No he utilizado demasiado en mi vida WhatsApp, pero por lo que fuese tenía una cuenta. Quería borrarla. Y me puse en contacto con, la, con el correo y dije, oye, quiero borrar eh, mi cuenta. Eh, y me dijeron, ah, no, sí, si se si la aplicación, tal, no sé qué. Y digo, no, no, no, quiero que, que eliminéis mis datos. Y entonces me volvió a decir, no, pero es que la forma de hacerlo es la aplicación. entonces ya redacté un correo diciendo, quiero ejercer mi, mi derecho de oposición sobre todos los datos que tenga esta empresa sobre mi fotocopia del DNI. Dos horas. Ya está todo borrado. Es mágico, en serio, si alguna vez os estáis calentando la cabeza, no hay nada más sencillo y es muy funcional. Eh, no hace falta un orden específico para ejercer esos derechos, es decir, no hace falta que tú pidas el acceso para saber qué datos tienen y luego exigir la cancelación de uno en concreto. Tú puedes simplemente decirle, cancela mis datos, no tienes por qué seguir un orden. Y bueno, esto es ya toda la parte de... de, de Rollo mío, y ahora ya quedan preguntas. Hay aquí una serie de preguntas por sí. Dime. Eh, pues, también que la directamente no, no, no tienes que acudir a ellos, eh, decir, mira, quiero volver mi dato, directamente contactar con el de la sociedad, y hablar contigo, te dicen lo que van a hacer, y él ya, sinceramente, va a ser la parte de... Parte de, de, de... Pues no, los datos, la empresa, mira a que si necesitan un... llevar a cabo también el judicial... De... Sí. La, los, los, los pasos que he visto yo que establece la, la agencia no, lo, lo que tú has dicho no es la Agencia Española de Protección de Datos, has dicho la Instituto Nacional de Seguridad. Nacional de Seguridad. Yo, yo eso no lo conocí y, y, y si es así es muy interesante porque uno de los el único problema que le veo al tema de la, de la Agencia Española de Protección de Datos es que tienes que hacerlo tú. De hecho, si tú entras a, a la parte en la que ejerces los, tus derechos, te avisa que primero tienes que haberlo intentado tú. Si sí, eh, en este caso es algo que yo desconocí y la verdad es que mmm, tiene veo que lo estás anotando, luego, luego si quieres lo ponemos en común porque, porque, bueno, saberlo, yo no tenía ni idea yo hasta ahora, como lo he sido, eh, siguiendo el trámite de la agencia de la, gente que la protección de datos. Muy bien, lo dicho, si ahora queréis preguntar algo, queréis que se amplíe algo, eh, aquí hay alguna serie de preguntas, el tuntún que he puesto por si, por si, por si alguien quiere... En por el, si no se os ocurre. En el streaming, eh, la gente lo está viendo, me, ha, ah, me ha contactado y me ha dicho que le pregunto parte de cosas. Eh, por ejemplo, en, en las páginas de estas webs, como por ejemplo antes, por DT, que era de, de visualización, sí. que te salía un montón de banners, de chicas y de cosas así, sí. ¿sabes exactamente cómo localizar eh, desde dónde se está costeando ese tipo de banners para poder yo no sé, anunciarlo? O hacer algo. Muy bien. Eh, aquí, aquí entran varias cosas distintas. Lo primero, las dos cosas que nos solemos encontrar son páginas que se abren, bueno, generalmente son páginas que se abren. Eh, percibimos algo nuevo que no ocurre antes, que es que se abren con los clics, clics donde clics aunque no cliques en el enlace. Eso es gracias a Javascript. Y unas cosas que se llaman eventos de ratón. Eh, básicamente, por el hecho de que tú hagas clic, abren este tipo de páginas. El problema es. Las páginas seguramente se van a abrir sí o sí, porque el Javascript está en la página. Y estas páginas, como saben que dependen de Javascript para meter la publicidad, hacen que la página no funcione sin Javascript. Eh, por, en el caso de por DD, eh, sí que es más o menos fácil, atinando un poco con el Javascript, mitigarlo un poco. También depende mucho del sistema y el navegador que utilices. No es por, por hacer publicidad de lo mío, pero eh, tengo, tengo aquí personas que pueden probarlo, en, en el, yo el equipo que tenemos en el comedor para, para, ver, para ver cosas en la tele es un, es un Windows con un Firefox y la publicidad es infinitamente más intrusiva que en mi portátil en Linux o en el portátil de familiares míos que también tiene Linux utilizando también Firefox. Eh, con el tema de localizar concretamente eh, el origen. Estas páginas, si os fijáis, cuando abren los banners, nunca hay una URL, nunca pone eh, juegos online, punto, cosa". siempre son direcciones IP, números a pelo. Eso es porque están cambiando todo el rato para que no puedas localizarlos para que no puedas decir, esta página no me la cargues nunca. Mm, yo he intentado alguna vez hacer mm, algo parecido a reconocimiento de formas, es decir, imaginarte una página que solo me carga... Javascript y tiene imágenes en movimiento todo el rato es publicidad, seguro no la cargues, es muy complicado la mejor solución es bloquear Javascript lo que pasa es que suele ser bastante complicado porque estas páginas ya se cubren de que no utilices Javascript hay páginas en concreto a las que ya les he pillado el punto por ejemplo, StreamCloud en StreamCloud tú hay un JavaScript concreto que es el que se encarga de toda la publicidad y otro que hace la cuenta atrás antes del vídeo. Si tú permites hacer la cuenta atrás antes del vídeo, hace la cuenta atrás y puedes cargar el vídeo. Y todo funciona con normalidad. Eso es coger e ir probando, activar. Tú tienes en los scripts los distintos que te cargan y puedes ir haciendo pruebas. Pero claro, depende de, de la paciencia que tú tengas. Pero es complicado porque en el tema de la localización cambian de sitio... Y en el tema de evitar que ocurra, JavaScript está agarrado bueno. a, la propia, a la propia página y no se suelta de él ¿Has dicho que había dos? Sí, había perfecto. Ah, perfecto. Eh, Estaba preguntando sobre qué opinión tienes sobre los asistentes de voz que ahora escuchan todo lo que estamos hablando por ejemplo de Google de nuevo y si sabes pues, es una manera de evitar eso. No uses... Windows ni Android, es lo que yo hago. No, a ver, fuera de coñas. Eh, yo, eh, a ver, es que es muy difícil el problema de estar peleándote con lo que, cuando es una página, es algo que tú estás recibiendo de fuera. En principio es un contenido al que tú quieres acceder, pero es algo externo. Cuando la amenaza está en tu propio sistema, es que eh, tener que explicar esto me... me Resulta un poco extraño porque estoy acostumbrado, yo vengo de otro mundo. El hecho de que me diga, yo, mi sistema operativo me espía, ¿cómo lo evito? No, te de la vez. no porque aún así, vale, Dices, eh, nos hemos dado cuenta de que me escucha y de, lo, y de que no te has dado cuenta. ¿Cuántas cosas hay que no sabes? ¿Cómo mitigarlo? Eh, yo hay dispositivos a los que les he soldado el micrófono. Pero, pero yo estoy loco. Eh, no hay una solución muy buena. En Windows es recomendable, Windows 10, cuando lo instalas, eh, entrar en la configuración de privacidad y en un apartado de Cortana es donde han camuflado, hola, tenemos un keylogger aquí dentro. Y es como, eh, mejora de texto predictivo que si entras a leer dentro, te describe un keylogger y es como, vale, bien. Entonces... Eh, pero claro, es que volvemos a lo mismo. Es, Me estás espiando. Hay aquí un botón que dice que no me vas a seguir espiando. Mi consejo es no utilices nada de lo que lo no decís. Pero claro, si lo quieres utilizar, otro, otra, otra solución que tampoco es muy buena. Yo por mmm, diversos motivos he montado un, mira, un ejemplo concreto. Eh, para convertir un ordenador en Steam Machine, un proyecto que hice. Mont eh, no quería utilizar eh, SteamOS, está basado en Linux y es bastante, se cabe esperar que sea bastante fiable porque han seguido el principio de, de seguir, mantener todo libre y tal, pero claro, no tienes, sigues sin sin, sin tener todos los juegos, porque los grandes desarrolladores eh, siguen desarrollando solo para, para, para Windows. Entonces, eh, lo que hice fue coger un Windows Server que no es un Windows normal, Windows Server sin interfaz gráfica y convertir mediante eh, la edición del registro eh, el propio programa Steam en el escritorio. De forma que cuando inicia el ordenador, en vez de cargar la interfaz gráfica, carga Steam. Estoy bastante seguro, entre en, y luego entré en el registro y fui como un leñador con un hacha, destrozando todo lo que me encontraba que no parecía crítico. Esto no está al alcance de todos. Insisto, yo estoy loco. Esto una persona normal no puede hacerlo. Mi consejo sigue siendo usar algo de lo que te pides. Dime, así vamos intercalando con la gente de aquí. Yo no voy a tomar que... Para dar un poco de la publicidad, la recomendación de la publicidad, de todo, a partir de... Sistema operativo. A mí no, a mi edad. A mi Ah, Sí, mira, muy importante. Es, es, es algo que no estaba comentado porque va solo respecto a privacidad, pero, pero muy importante. No solo con respecto a privacidad, sino, insisto, cuando hablamos de JavaScript es código vivo. No solo puede hacer cosas con respecto a la representación, sino que puede hacer cálculos. Puede hacer sumas, divisiones, que en principio dices, qué tontería, qué más me da que mi ordenador... Actualmente, todos tenemos más o menos en la cabeza una idea de lo que son las criptomonedas. Una especie de divisa que, no, que tiene un valor no. Tengo mucho problema con esa palabra. Fiduciario. ¿Fiduciario? Fiduciario. Es que soy un poco disléxico, discúlpenme. Eh, no tiene un valor fiduciario, eso significa que no. Yo qué sé. Eh, no, tienen un valor... Bueno, sí, claro, están, el, el dinero que manejamos actualmente está basado, su valor, en ciertos valores macroeconómicos y estas cosas, el, eh, la credibilidad que tiene un país, sube su divisa, baja su divisa. Antiguamente, el valor que tenía una, una moneda era su peso en oro, literalmente. Una moneda valía algo porque estaba hecha de oro y valía. O estaba hecha de plata, o estaba hecha de una aleación de... de de tal material. Entonces, esa moneda valía porque valía. Hay mucha gente que piensa que los problemas que tenemos actualmente derivan de que, las, de que el dinero ha pasado a ser algo ficticio. Con los préstamos y todo esto, el, el valor... Eh, hay más dinero del que realmente ex, existe y se acuña. Una serie de historias que tampoco son el tema. El caso es que las monedas, las criptomonedas, no funcionan así, las criptomonedas tienen un valor real. Digamos. Ese valor nos oro, sino que es lo que cuesta producirlas en tiempo de cómputo. ¿Qué significa esto? Eh, suena un poco extraño porque sin entrar en criptografía es muy difícil, pero la criptografía es muy complicada y no es el tema. Entonces, vamos a simplemente decir que producir moneda cuesta mucho a un ordenador. El dinero se puede crear haciendo cálculos muy complejos. ¿Qué es lo que comentaba el compañero? Que ahora no solo meten publicidad, meten en tu ordenador un trozo de código que minea bitcoins o cualquier otra moneda digital. Es decir, ese, ese ralentizamiento puede deberse a que están metiendo un pegote de código que está haciendo ganar dinero a alguien. ¿Eso puede ser menos nocivo que que saquen nuestros datos? Bueno, est están utilizando nuestros recursos para enriquecerse. Google lo hace lo mismo con nuestros datos, pero sí, la verdad es que es bastante alarmante, nos hace ver que tenemos código ajeno ejecutándose en nuestro ordenador, sin permiso. Bueno, no, peor con nuestra beneplácito. Pero, pero sí, es algo que no se comenta porque iba más orientado a la privacidad, pero es otro aspecto de la seguridad, desde luego. ¿Alguien tiene más preguntas de aquí antes de pasar a Internet? Ya. Pues, preguntas. ¿Alguna que os mole de aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? La gente se si quiere la cena. Me, me sobran siete minutos. No pensaba que me fuese a sobrar tiempo. Habla de las contraseñas. Muy bien. Vale. <risa> Responderé a. Habla de las contraseñas. Bueno. <risa> ¿Alguna pregunta concreta? <risa> El hijo contraseña. Vale. A ver, un problema que, tiene, que, que tienen muchas personas con las contraseñas es recordarlas. Alguien me mira y asiente. He tenido que romper el hash de un usuario de Linux. Se ríe y asiente más fuerte para recuperar una contraseña con un usuario. Tipo... Bueno, en fin, hay mucha gente que tiene problemas con las contraseñas. Hay varias formas. La primera son, eh, hay ciertos trucos. El problema de un truco es que si todo el mundo lo utiliza, deja de ser seguro porque todo el mundo hace lo mismo. Sin embargo, hay uno en concreto que ahora mismo, si queréis, os explico, que está bastante aceptado como esto es bien. Pero eh, hay una solución mejor. Pero que volvemos a lo de siempre. Seguridad, comodidad, tú dices donde te colocas. Yo utilizo un gestor de clave. Un programa maravilloso que es Kipass, que es libre. Trabaja con un archivo cifrado, un archivo que en mi caso tiene 16 millones de rondas de cifrado. Además da una serie de ayudas para evitar eh, ciertos mm, problemas que puedes tener al introducir tu contraseña. La introduce él por ti mediante... Eh, interacciones del teclado falsas y haciendo así una serie son, son bastante, bastante seguros por, yo me fío más de él que de mí y tiene mejor memoria que yo y te permite generar contraseñas, yo por ejemplo mis contraseñas, no es muy recomendable que contéis por ahí cómo son vuestras contraseñas pero por ejemplo a mí no me da miedo porque mis contraseñas suelen ser de 256 caracteres con letras, números y simbología no imprimible con teclado entonces, es bastante seguro. Tienes que tener una contraseña maestra que es el punto flojo. Quiero decir, ese archivo va cifrado, tú le tienes que poner una contraseña para desbloquearlo. Tú puedes coger una contraseña, de hecho funciona hasta con archivos, puede ser una foto y que esa foto sea la contraseña. Lo que pasa es que a poco que edites la foto ya no vale. Pero bueno, en caso que es un programa que te permite, un, un meetup que he pensado es hacer un programa explicando, un, un programa, hacer un meetup explicando ese programa porque es una herramienta muy útil. Y puede ser una idea. El, el, el, el programa se llama KeyPass y lo pondré en, al final en los enlaces y para el vídeo también. Y puede también un sí. han, han habido jaleos. El segundo, facto, el, segundo, el segundo paso de autenticación, lo llaman de muchas formas, o autenticación en dos pasos, suele ser que tú recibes un código temporal aparte de... Tu contraseña. Generalmente un SMS. O una llamada de teléfono que te dicta un, un número. O los asíncronos, que son unos en los que tú le metes un código concreto y que te van generando eh, un número que es el que luego tú tienes que poner cuando te autenticas. Traducido a humano. Eso es cuando tú vas a tu cuenta y dices eh, mi correo, tal. Mi contraseña, tal. Intro. Ahora ponme el código del móvil. Sacas el móvil, tal, tal, tal. Tal, tal, tal. Intro. ¿Qué pasa? ¿Qué sistema tenéis en el móvil? A ellos creo que no sé si mejor o peor. Sí, sí, no, no, sí, sí, pero que no sé si mejor o peor. Volvemos a lo mismo. Suponemos que, iba a decir, suponemos que Apple no está guardando nuestras contraseñas, que, que Google no está guardando nuestras contraseñas. Sabemos que sí. Tú, cuando estás en tu móvil. Y te cambias de teléfono, no sé si alguna vez os habéis dado cuenta, se acuerda de vuestras contraseñas. cuando Por ejemplo, yo, a mí me sucedió con, con un NAS que tenemos en casa y un familiar cambió de teléfono. Y dijo, ¿me ha conectado al NAS? ¿Y no le he puesto la clave? No puede ser. Y entró a la configuración y en efecto estaba ahí, clave para acceder al NAS usuario y contraseña En un móvil nuevo en el que había puesto su cuenta de Google y había cargado los datos que tenía y uno de ellos eran las credenciales para acceder a los sitios. Pueden ver las credenciales, las, casi todo el mundo la aplicación que utiliza, cuando, cuando no quieres que te envíen un SMS o la empresa no lo hace mediante un SMS, sino que lo hace con una aplicación de autenticación, todo el mundo utiliza Google Auth. Es el de autenticación. Auth Google, no me sé muy bien cómo se llama. Estamos en un problema parecido. Y además, ese churro se genera a partir de un número. Es decir, ellos, te, por ejemplo, cuando se hace a través de aplicación y no por SMS, ellos te dan un número que tú metes en la aplicación y entonces, con el tiempo eh, UTC, es decir, el instante de tiempo actual, genera un número. Entonces, con ese churro de números que te han dado, tú generas el mismo número que Google genera a la vez. Entonces, los dos estáis generando los mismos números. Entonces, es una forma de que sin que os comuniquéis, sepa que tú eres tú. Pero claro, ese churro, volvemos a lo mismo, es un factor crítico. Si alguien se hace con ese churro de datos, puede generar las mismas claves que tú. Mm, sí, es útil, sobre todo si en vez de ser por aplicaciones por SMS, pero entonces entramos a lo de siempre. Solo las empresas que tienen parne pueden pagar esto. Entonces, si es fiable, si es con aplicación, tenemos el mismo problema y para tener que fiarme de un churro, me fío del churro que me genera mi aplicación de claves. No, sí, sí, totalmente es Además, de todas, además eh, no voy a decirlo porque no estoy seguro y no quiero dar datos que no estén garantizados. Hubo un jaleo hace un tiempo, lo, lo comentamos a raíz de la autenticación en dos pasos con una aplicación, creo, no me acuerdo. Así que no voy a... Lo, si acaso lo miro y puede que lo, que lo amplíen en, en otro Meetup o aquí en los enlaces... Eh, mm, hay ciertas cosas que dan una sensación de falsa seguridad que puede ser peligrosa, la autenticación en dos pasos por SMS o llamada me parece una buena solución y siempre es complementaria nunca te va a hacer ir para atrás porque no es no, es, no reemplaza, es decir mm, sería preocupante si en vez de eh, utilizar tu contraseña utilizases solo la segunda parte pero como se utilizan las dos eh, más vale que sobre que te eh, No... Bueno, Latch es una aplicación que telefónica, que puede llevar en paz de seguridad, y lo que hace es enseñar un, una capa de seguridad a las aplicaciones, como con computadores de, de tu Tú agregas, por ejemplo, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, la Latch, cierras la pestaña y si sabes, si quieres que acceder desde un sitio que exterior, tienes la aplicación, como si tienes la pestaña cerrada, básicamente cualquier cualquier de estés desde tu sitio no lo va a hacer es algo que está de, es con, el... con los pero pero claro tiene que depender del servicio es decir eh, claro ya sí. está, en esta cuenta nunca se puede acceder nadie excepto ahora ahora es accesible entro y ya, ya está Lo que pasa es que claro, t -t -t -t eso tiene que aceptarlo la propia empresa que, que te ofrece el servicio, claro. Es interesante. ¿Alguna duda, algo que ampliar? La primera, la de la Esta es muy, muy común y, y, se, y se dice mucho, lo de yo tengo mi webcam tapada con la pegatina. Eh, se dice qué tontería que, que, quién va a ver, a alguien cambiándome qué, qué más, quiero decir, me van a ver a mí cambiándome de ropa, qué interés tiene para nadie, no creo que nadie esté pendiente de mi webcam ¿qué creéis que es lo que se obtiene en una webcam? Lo, lo, lo, la respuesta más obvia lo más común, imagínate que cogemos en un momento al azar que el ordenador está encendido y cogemos tu webcam, ¿qué estamos viendo no, la pantalla. Es decir, es, no está grabando la pantalla, está grabando tu cámara. Te ve a ti tecleando. Así. <risa> Igual en algún momento en la fotografía haces <risa> o, o, o, o, o, o entras en las noticias. Pero vamos, va a ser horas de cualquiera de nosotros tecleando. ¿Qué utilidad tiene eso para nadie? Sustituir sustituir una webcam, meterse en un chat y en vez de usar su webcam, utilizar la tuya en tu cara de cliente. Hay, hay mm, eh, programas de procesamiento de imagen que hacen fundidos muy fácil y te permiten que esto seas así que cuando en el chat te ponga algo gracioso dices, ahora la parte en la que el pavo se ría. <ríe> y puede mantener una conversación con tu imagen. Se utiliza para esto, para suplantación. Tanto para suplantación como mmm, malas ideas, por ejemplo. Eh, no se me ocurre ningún ejemplo que no dé muy mal rollo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Eh, mmm, un pederasta eh, con, teniendo una imagen de una persona más joven o de una mujer, que, que suele ser algo que siempre transmite más confianza Generalmente es difícil que te hagan daño a ti con la cámara, pero puedes ofrecer un, un archivo visual que puede servir para hacer cosas malas. Ese es el sentido de tapar la, la webcam y por eso no se tapa la del móvil. Por eso, poca gel. Hay muchas veces que buenas ideas la gente las repite sin tener muy claro por qué. Yo, en mi opinión, el principal motivo por el que tapar la webcam. Aparte que te pueden pillar en algún momento dado saliendo de la ducha, que tampoco es muy común, lo, lo, lo más probable que se obtenga con una webcam es eso. Y es el motivo principal por qué taparlo, en mi opinión, por lo menos por lo que yo lo hago. Más preguntas, más cosas. Ya, ya nos queremos ir a cenar. Uh -huh. <ríe> la gente asiente. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todas y a todos por venir. que no, se ha perdido un poco la presentación del principio y que a lo mejor no fue lo que se pusieron, igual no sé si les interés o no. Eh, la idea de esto es un espacio en el que cualquiera puede aportar, igual que hoy vamos a hablar de seguridad, cualquiera puede aportar su granito de arena sobre tecnología, sobre informática y un poco, nuestro objetivo es eliminar esa brecha digital que existe eh, ya no solo generacional, sino también a nivel de diversidad, eh, de género y demás. Entonces... Eh, si alguno de vosotros está interesado vos en colaborar, no os porque ideas, y también es muy importante vuestra opinión. Entonces, todos los que tengáis usuarios los que no tenéis usuarios, eh, pues, os lo hacéis ya, y necesitamos vuestro feedback, porque queremos saber qué estamos fallando, qué está mejor. También los que estáis en el vídeo, decísnos: el vídeo ha ido bien, el vídeo ha ido mal. Eh, yo que sé, si no se veía bien el proyector, pues lo intentaremos arreglar. El tema de la la pizarra y demás. Entonces, todo eso comentándonos en la, en la página, ¿vale? Y, y nada, que vamos a la espera de todo lo que os puede contar. Ya veis, vamos a ir directo.